Buenos, buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, bienvenidas. Nos volvemos a encontrar en, en esta jornada para dar cierre al mes destinado a la visibilización de Chagas en todo el territorio nacional, en el marco del Día Nacional por una Argentina sin Chagas. Es un mes en que hemos iniciado con un encuentro nacional con una participación de más de 350 personas en aquella oportunidad, con la presencia de nuestro señor ministro de Salud de la Nación, don Ginés González García, y autoridades, así como equipos técnicos nacionales de las provincias, referentes de organizaciones sociales, personas del ámbito educativo, académico, de la investigación, de la comunicación, y equipos de salud y población en general. Una nutrida y, y fructífera concurrencia. A partir de, de allí se han desarrollado diversas actividades que hoy vamos a recuperar en pos de continuar con nuestras acciones conjuntas y reflexionar al respecto de la problemática de Chagas. Reiteramos lo que hemos dicho en aquel encuentro pasado al respecto de este ...de este tema, que es una prioridad sanitaria... ...para esta gestión política actual. Tenemos un plan cuatrianual... ...para el abordaje de, del control vectorial... ...proponiéndonos como horizonte... ...la interrupción de la transmisión vectorial... ...en todo nuestro país. Ustedes saben que tenemos que trabajar duro... ...en la interrupción del control de, de la transmisión vectorial... ...en nueve provincias que restan aún... ...y sostener el trabajo realizado y ustedes han participado muchos, todos estos años, todo este tiempo, con mucho esfuerzo y dedicación. Asimismo, tenemos en nuestra agenda la optimización de, de los procesos que, que tienen que ver con asegurar el acceso al diagnóstico, al tratamiento, a la atención y el cuidado de las personas chagas en todo el país. Para ello, comenzamos con el proceso de reglamentación de la ley que se instala como una prioridad para el fortalecimiento del abordaje integral de Chagas al sistema de salud a lo largo de todo el territorio de nuestro país. Actualmente nos encontramos elaborando en forma interdisciplinada un proyecto borrador interno en nuestra dirección, para luego proceder a las instancias de construcción colaborativa con las correspondientes áreas nacionales, contrapartes jurisdiccionales y representantes de la academia y de organizaciones de la sociedad civil. Agradecemos a todas las personas que participaron de las actividades que se llevaron a cabo durante este mes, tanto en el documento colaborativo de comunicación Chagas, base para un diálogo urgente, como así también de la cartelera virtual que contó con mucho éxito con más de 70 publicaciones de, todos, de muchos países, como Argentina, Brasil, México, Chile, España, Estados Unidos y Japón. No quiero perder la oportunidad de hacerles llegar el afectuoso saludo de nuestro señor ministro de Salud de la Nación, el doctor Ginés González García, que participó en el primer encuentro con todos nosotros, con todos ustedes. La secretaria de Acceso a la Salud, la doctora Carla Bisotti, que ha puesto un énfasis este, muy importante en, en, en, en esta acción que, que les estamos contando y que queremos hacer. A nuestro subsecretario de Estrategias Sanitarias, el doctor Alejandro Costa, un apasionado de esta temática también. Y a nuestro director de, de nacional de enfermedades transmisibles, el doctor Juan Manuel Castelli, que contamos con su presencia, está entre nosotros, está conectado. Así que Juan, te, te doy la palabra para escucharte y, y tu mirada también y reflexión. Adelante, Juan. Bueno, Adrián, buenos días gracias. Gracias a todos, a todas. Me parece que Adrián perfectamente contaba que hace unas semanas, el 28 de ese, tocó ese viernes, último viernes de agosto, tocó. Día 28 de agosto, eh, comentamos eh, algunas líneas y prioridades de trabajo con el desafío que tenemos hoy, que es hacerlo en un contexto en donde eh, eh, muchos de nosotros, eh, a principio de año, pensábamos o estábamos planificando una cosa diferente. Eh, en la realidad, y las circunstancias hacen que lo pensemos de una forma distinta y hoy tengamos que, como estuvimos estas semanas trabajando, estuvo muy, trabajando intensamente el equipo de, en la dirección de vectores con todas las, las áreas técnicas de cada una de las jurisdicciones, del NOA, de NEA, de Cuyo, de Centro, viendo qué es lo que pasa eh, y cómo nosotros vamos a organizarnos ya para porque ya muchos están en actividad, pero hacerlo de una manera organizada y con una mirada federal, cómo hacerlo eh, para los próximos meses que vienen, para tener un abordaje integral de vectores, con una mirada, por supuesto, puesta en, el, en dengue, pero también eh, con esa mirada de la, de la mirada integral de que cada acción que uno pueda hacer en el marco de eh, una estrategia de vectores tenga la oportunidad también de poder observar, poder acompañar, poder capacitar o poder fortalecer un espacio dentro de un departamento, un municipio, una mesa eh, de gestión integrada en vectores, eh, esa estrategia y, ese, y esa parte de ese tercer componente que nosotros planteamos, para, por ejemplo, para el abordaje de Chagas. Digo esto porque eh, para nosotros... Eh, el poder eh, llegar a cualquier departamento, a cualquier municipio, por supuesto, eh, para, para brindarnos humildemente nuestro apoyo técnico y el, y el apoyo nacional en conjunto y en forma articulada con las provincias, porque entendemos que es así como se debe construir una agenda de abordaje integral. Eh, lo, lo tenemos que hacer con esa mirada en donde eh, la posibilidad de estar eh, y de contar con todo el apoyo posible para afrontar una enfermedad como es el Chagas, que es transmitida por un vector, también sirva un, por una oportunidad de salud para, para, para también incorporar en el sistema, integrar en ese sistema, poder incluir en ese sistema a todos los ciudadanos y ciudadanas. Pensemos que el trabajo que se hace muchas veces desde eh, un agente territorial que va a hacer una evaluación sobre la infestación de, de toma Infestans en, en algún lugar eh, en el que puede ser... Eh, en ENOA, en ENEA, en cualquier lugar que, que sea, pero que a veces son lugares que tienen 2.000 o 3.000 habitantes, es también un gran momento para eh, tener un momento para hablar de salud, y de una salud integral, y de esa salud integral también hacer, llevar un pequeño aporte de cómo uno puede eh, prevenir eh, las enfermedades, por ejemplo, transmitidas por vectores, que tienen algunas particularidades, y cuando uno ve el mapa de distribución, muchas veces... Eh, son mapas que eh, machean o, vamos a decir? tienen los mismos espacios y en esos lugares es en donde nosotros tenemos que, eh, creemos que tenemos que llevar esta mirada integral. De la misma forma eh, poder hacerlo, por supuesto, con Leishmania, de la misma forma poder hacerlo también con una mirada que el día de mañana eh, podamos... Eh, tener un abordaje con la mirada de una salud. O sea, también que tengamos la posibilidad de que esas mesas integradas de vectores, sea una de gestión integrada para el manejo de vectores, sea una mesa que dé la oportunidad y la charla de, en el marco de una salud, como nosotros podemos también tener una mirada ambiental, desde lo ecológico también, eh, y por supuesto desde el desarrollo de políticas. Eh, públicas y políticas sociales y sanitarias en esos lugares para que puedan tener una mejor salud con una mirada integral eh, específicamente con, con Chagas acá Adrián hizo eh, comentó como nos habíamos comprometido se está trabajando en el borrador lo habíamos presentado ese 28 también que una de las instancias era generar el borrador inicial para el cual después poder hacer una convocatoria para la participación de diferentes eh, sectores, organismos eh, y por supuesto a, a las representantes eh, de la sociedad civil para poder eh, dar, eh, generar una, reglament una propuesta de reglamentación para la ley de Chagas. Eh, la verdad que ha sido muy satisfactorio para mí ver cómo los equipos dentro del mismo espacio ministerial, con una mirada muy eh, integrada, eh, con diferentes os decir eh, actores y sobre todo con diferentes disciplinas, eh, pudieron avanzar en el desarrollo de, de este borrador, que esperemos que, que podamos tener dentro de poco para poder para poder después hacer un trabajo que es mucho más interesante eh, y constructivo que es con la participación de, de otros sectores. Eh, les envío mi felicitación al equipo que propuso el Padlet y la actividad. Hacer, mm, hablábamos con, con Adrián eh, lo plural que fue la participación, lo importante, si tenemos más de 70 decir? intervenciones, eh, acciones, actividades que, que estuvieron vinculadas de, de la Argentina y de otros países, así que eh, son esas esto es una demostración también de que este tipo de estrategias nos puede eh, permitir en estas circunstancias en donde nosotros los argentinos estamos acostumbrados a hacer las cosas estando cerca es acercarnos. Porque nos acerca nos permite la posibilidad de conocernos a través de una estrategia común. Así que Adrián, buenísimo. Felicitaciones a todos, eh, a todas. Parece que ha sido eh, una, un, un muy buen trabajo y, y aparte es algo que por supuesto contribuye a seguir eh, pensando y, y, y trabajando eh, para lo que queda, que es bastante, pero digo, eh, estos son muy, buenos, muy buenas actividades que impulsan a, a todos a, a poder participar y a trabajar mejor. Y muchas gracias, felicitaciones a todos y estamos esperando, quizás en, en un rato podamos contar con la participación de, del doctor Costa que está... Eh, con otras actividades, pero eh, también estaba muy, muy interesado en poder acercar su saludo. Bueno, muchas gracias Juan Manuel, lo vamos a estar esperando, al doctor Alejandro Costa también, y este, gracias por tus palabras, hago, hago extensivo las felicitaciones a todo el equipo de vectores que ha trabajado incansablemente, este, con un compromiso increíble y, y, y una pasión, este pocas veces vista, así que eh, agradecerles a ellos. Eh, no quiero mencionar a todos, eh, para no hacer larga la charla, simplemente, eh, ustedes muchos ya los conocen, eh, está conectado con nosotros Ricardo Hernández, que es nuestro referente del Programa Nacional de Chagas, así que Ricardo, quisiera ser oportuno que les eh, le eh, hicieras hacer llegar tu saludo en esta oportunidad. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, muy brevemente porque ya el, el, el planteo general lo han hecho este el doctor Galo y el doctor Castelli, excelentemente, como nos deja satisfecho siempre esta conducción. Desde el punto de vista del programa yo quería rescatar la tarea y la mesa de trabajo que llevó adelante eh, como bien decían este, Adrián y Juan Manuel, eh, el trabajo excelente y comprometido. Yo estoy admirado y, y la verdad que muy contento de contar entre mis compañeros y compañeras, sobre todo porque han sido mayoritariamente mujeres, a las este, compañeras que han llevado adelante esto, no solo de vectores sino de las organizaciones que han participado en esa mesa. Una mesa plural una mesa que aspiramos a que crezca, porque en esta conducción nueva no, no nos imaginamos llevar adelante políticas públicas que esperamos que se transformen en políticas de Estado sin la participación de los referentes de, de, las, organizaciones, de las organizaciones libres del pueblo, como nos gusta decir, pero en particular en este sentido vinculadas a la problemática que nos Atañen. Así que quería solamente esto, rescatar porque ha sido valiosísimo el trabajo de, los organiza de los, las organizadoras, mayoritariamente mujeres quiero decir, y el trabajo que se ha reflejado en el Padlet, porque eso no es solo lo que vamos a ver hoy, sino muchísima gente trabajando eh, por este tema en distintas partes de nuestra región y no solo Argentina, pero sí muchos de muchos de Argentina, y nosotros pensamos en las 24 provincias, 23 provincias y, y Cava, con sus referentes, eh, el programa de Chagas local, también pensando en esto en, en sintonía. Eso la verdad es que genera mucha alegría y, y mucha esperanza. Eh, eh, a, la, a esa alegría y a esa esperanza hay que ponerle el, el cuerpo, y eso es lo que estamos viendo desde hace un tiempo eh, a pesar de la pandemia le estamos poniendo el cuerpo y cada vez más, eh, sí que creo que es una oportunidad muy buena, una oportunidad histórica, y este mes de trabajo eh, lo ha, de, lo, ha sido una muestra importante de eso. Así que solo eso y, y buena jornada, yo sé que va a salir muy lindo porque lo, lo hemos vivido de cerca, así, este, así lo dejo con, no sé cómo sigue Malena el, este, la agenda, pero muchas gracias a todos. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Este, gracias. La verdad que has hecho una síntesis en cuanto a reconocimientos y agradecimiento a las organizaciones civiles que han trabajado increíblemente también, de forma muy, muy mancomunada con, con todo el equipo, con todos los, los actores. Dicho esto, eh, damos comienzo, Malena, con lo planificado para el encuentro, que estamos ansiosos por ver lo que sigue. Así que adelante. Bueno, muchas gracias a, a los tres por, por sus palabras de apertura. Eh, la idea del encuentro de hoy, a diferencia del último encuentro, es que se posibiliten más espacios de intercambio y de reflexión en, entre todos. Eh, para eso, como pusimos en la agenda, eh, estamos en dos salas en paralelo. Esta es la sala en la que se puede hacer uso del micrófono y de la cámara. Eh, les vamos a pedir para cada momento de reflexión que primero va a haber una breve exposición sobre ambos, ambos documentos, tanto el de comunicación y chat como la cartelera virtual que, que ya comentaban anteriormente, y que con orden y, y paciencia eh, pidan la palabra por, el, por vía chat y los vamos a ir pasando de a poco para que puedan ir interviniendo en los espacios de reflexión e intercambio a la sala en la que, está, en el que se puede hacer uso del micrófono y la cámara. Eh, frente a eso... Pasamos ya al momento de presentación e intercambio del documento colaborativo de Comunicación y Chagas. Para ello, aguárdenme un segundo, voy a pasar a Soledad Secarelli que va a hacer la presentación eh, y voy a ir pasando a, todas las, a todos los que fueron participando en ese documento colaborativo, todas esas personas que, que, que participaron, así que mientras ella expone yo los voy a ir pasando para que sepan. Eh, Soledad, no sé si hay, ahí, ahí, no, anda el micrófono, a ver. Ahora sí, ahora sí, sí. bueno, bueno buen día, muchas gracias, Valena, bueno, yo ya puedo compartir, ¿no?, Sí, ahí te pasé para que puedas compartir. Yo mientras Bárbaro. voy ir con, eh, a, agregando a las demás personas del, del equipo. Bueno. Bárbara, ustedes me dirán si se está viendo. Sí, se ve perfecto. Bueno. Bueno. Eh, yo voy a, a, a dar una breve bueno, introducción sobre eh, lo que fue el la elaboración de este documento colaborativo. Obviamente yo soy la representante del grupo que se encargó de, de todo lo que fue la coordinación de, del documento. Y bueno, si hay participantes que no han estado eh, en el encuentro de apertura o, o el 28 de agosto que, que inició con el Día Nacional por una Argentina sin Chagas todo este mes de actividades, o tampoco participaron del, del evento del, del conversatorio del 14 de abril. Eh, a modo de introducción, bueno, todo este documento colaborativo surgió con eh, este conversatorio virtual que, que realizamos sobre comunicación y chagas eh, para qué, el cual eh, fue organizado eh, desde el... Bueno, de, en conjunto del grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas, con el Programa Nacional de Chagas del Ministerio de la Salud. Eh, la idea fue eh, principalmente eh, abordar eh, este documento para eh, pensar y discutir colectivamente sobre la comunicación en Chagas eh, las, múltiples, las múltiples dimensiones que atraviesan eh, a esta problemática en los diversos escenarios donde eh, se presenta. Entonces, a raíz de este conversatorio del 14 de abril, eh, fue como el eh, constituyó el puntapié inicial que, que nosotros eh, tuvimos para elaborar este documento, eh, que se basa principalmente en eh, abordar toda esta relación entre comunicación y chagas con eh, bueno, recomendaciones. Ahora vamos a, a ver brevemente algunas cuestiones principales. Bien, eh, ¿cómo fue llevado a cabo eh, el, el, esta como actividad colaborativa? Eh, el, bueno, a raíz del 28 de agosto del evento de, de apertura, eh, el trabajo en sí colaborativo comenzó el 31 de agosto donde eh, aquellos participantes que habían eh, estado en el, en el conversatorio se los eh, convocó mediante un mail y aquellas otras personas que se habían ido enterando, así sea por haber participado en el evento de apertura, como eh, por las redes, por, donde, por las diferentes vías donde se, eh, se socializó esto, eh, bueno, se les pidió que, que escriban a, la, a los dos mails eh, de, del grupo y de, de la, la parte de, de, de Chadas de Nación eh, como para sumarse eh, así fue que, bueno, poco a poco empezamos a, a recibir diferentes eh, colaboradores, diferentes eh, personas que, que, que quisieron acercarse de alguna u otra manera y eh, el proceso de incorporación de comentarios, de sugerencias fue hasta el 11 de septiembre. De ahí eh, nosotros eh, y no, eh, nosotras estuvimos, bueno, trabajando en todos esos comentarios y sugerencias hasta, bueno, llegar eh, al día de hoy. Basándonos en eh, justamente los participantes que, que trabajaron en, el, en, este, en esta actividad colaborativa, eh, bueno, nos, nos encontramos lógicamente con eh, un montón de... de actores eh, y actrices eh, que intervinieron de una manera eh, muy buena, todos sus aportes eh, como que fueron muy útiles para, para nosotros, fueron muy constructivos, eh, eh, fueron eh, comentarios, sugerencias que enriquecieron un montón el documento que todavía lo seguimos trabajando. Eh, también eh, como poder rescatar que hicieron una lectura minuciosa del, del, del documento, no es que alguien entró eh, a, al documento que habíamos compartido, como para decir, bueno, dejo, dejo mi comentario, sino que notamos como una participación eh, comprometida con, con el documento y, e incluso eh, hubo intercambio entre esos eh, colaboradores porque uno podía dar las sugerencias y los comentarios de, de, de los otros y de las otras, entonces hubo eh, ahí eh, intercambios, sobre todo eh, sabiendo que pertenecen a, a diferentes disciplinas, como brevemente se puede ver acá, eh, que hay desde bueno, bioquímicos, desde periodistas, eh, bueno eh, investigadores, eh, educadores, educadoras, y de diferentes lugares de Argentina, e incluso contamos bueno, con la presencia también de, de un colaborador desde Brasil, Artur Gómez Díaz-Lima, bueno, yo brevemente los quiero mencionar, Isabel Pastorino, Loriana Tomasini, Alejandra Albedro, Diego Mendicino, Verónica Pereira Carrillo, Luciana Braham, María Sol Gaspe, y bueno, como recién lo mencioné, Artur Gómez Díaz-Lima. Así que, eh, bueno, la ayuda de todos, eh, los comentarios y sugerencias de ellos y de ellas, eh, incluso nos sirvió para detectar nuestras propias eh, como incongruencias en algunas cuestiones de la redacción, que por ahí eh, en estos trabajos eh, colaborativos cuando se van haciendo así grupalmente, colectivamente, eh, uno... A veces nos frena a leer algunos párrafos y, bueno, sus, sus aportes nos ayudaron incluso a detectar esas cosas. Así que eternamente eh, agradecidos eh, por todos sus comentarios y sugerencias. Bien, por otra parte, eh, acá está brevemente eh, la portada, sí, sí, tenemos... Un, una forma de demostrar de brevemente cómo va a ser el contenido de, de este documento. Eh, bueno, el hermoso diseño que, que van a ir viendo en, en estas dos o tres diapositivas que, que voy a pasar. Eh, son de nuestra querida Ruth, que ahora seguramente va a intervenir y va, va a dar su, su opinión y su, eh, va, vamos a escuchar su palabra. Pero bueno, esta sería su, la portada del, del documento. Después, eh, refiriéndonos un poco al contenido y a la organización que, que va a tener, eh, va a contar bueno, con ocho secciones principales, en la cual la primera parte, que es la, la introducción, eh, es donde se, bueno, se van a poder encontrar eh, los objetivos, eh, los destinatarios, las destinatarias, y los fundamentos de todo este documento. En segundo lugar, eh, se, está la sección, el apartado, donde se van a trabajar eh, los diferentes escenarios, que eso es eh, esto que hablaba al principio, donde la problemática de chagas tiene lugar, y son esos eh, escenarios que eh, tuvieron como punto de partida eh, los aportes que se hicieron y que se abordaron en las presentaciones del intercambio del conversatorio eh, que mencioné al principio. Eh, esos escenarios, brevemente, eh, serían eh, los de medios de comunicación, eh, lo que está eh, relacionado con todo lo que es el sistema de atención de salud, eh, después va a haber unas una sección donde están sobre programas operativos, educación, eh, otra de participación comunitaria, y luego está una eh, sección que es organización de personas con Chagas, luego comunicación pública de las ciencias y por último organismos internacionales. Como una cuarta sección eh, se va a poder encontrar, eh, perdón, como una tercera sección, lo que es todo, lo que dice propuestas, sugerencias y algo más eh, van a ser eh, principalmente recomendaciones generales que, que, que pudimos eh, rescatar de, de todos los escenarios que, que se fueron trabajando eh, y también cuestiones importantes como lo son la, los términos, todo lo que es terminología, algunas imágenes que se utilizan para, para comunicar y eh, un un apartado también sobre algunas ideas erróneas que están instaladas, eh, sobre todo la, la problemática de TAR. Eh, ahora vamos a detallar alguna de ellas. Bueno, como cuarta sección va a haber un, lo que nosotros decimos un ABC, es decir, aquellos datos importantes a modos de, de, bueno, de infografías, gráficos, mapas, por ahí van a aparecer, eh, de información que no debe faltar, información clave, eh, bueno, una quinta sección con reflexiones, bueno, lógicamente las referencias, páginas, bibliografías, sugerencias y, y quienes participaron de, de todo este proceso. Acá podemos ver eh, dos de estos escenarios que recién mencionábamos, como es la, la, la el sistema de atención de salud, o en este campo están mostrándose que, que, bueno, son apartados separados, pero todo lo que son eh, participación comunitaria y eh, programas educativos. Después, en esta podemos ver en esta parte que recién mencionaba, que es eh, donde dice propuestas, sugerencias, eh, la sección sobre los términos. Armamos un, un trabajo en el cual eh, decidimos cómo tomar aquellos términos que frecuentemente se usan, eh, explicar las razones por las cuales creemos que esos términos deben ser eh, tenidos en cuenta y pensados y repensados, y el término que recomendamos utilizar en lugar. Bien, bueno, como recién la mencioné, todo lo que va a ser el diseño y la ilustración va a estar a cargo de nuestra compañera de, de, de, del grupo de que hablamos cuando hablamos de charlas y eh, Ruth y bien por último esperamos que prontamente esté en sus casillas de correos y en las redes sociales para que bueno, podamos disfrutarlo entre todos y todas este hermoso trabajo colaborativo que este vino gestando desde abril <tose> Bueno, no sé, Malena, si por ahí Ruth. Eh... Sí, me estaba diciendo Ruth que creo que no le ando el micrófono, no sé, sea, Ruth, si querés probar. Eh, muchas gracias, Soledad, por la presentación. Ahí pasé a algunas de las personas que, que estaban en, en la otra sala, que colaboraron en la, en la organización y en la participación del documento. Eh, por si quieren también hacer algún aporte, algún comentario... Eh, del documento, creo que a Ruth no le... Perdón, pido la palabra mientras vemos si Ruth se puede conectar para recordar, no recordar, para especialmente a Alejandra Romero que participó de todo el proceso de elaboración de, de la, del documento, ella no es integrante de ninguno de los grupos original, originales de organización y que andábamos detrás de esta movida, ni viviendo con Chagas, ni del Ministerio, ni Fatala de ni del grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas, y se sumó desde el comienzo a la elaboración de este, de este documento, después de participar y quedar sumamente comprometida con, con lo que ocurrió en el conversatorio. El 14 de abril, Alejandra es de la Universidad Nacional del Litoral, y el miércoles, mientras iba rumbo a la sala de parto nos pedía disculpas, nos decía que aguantó lo más que pudo porque quería estar hoy, eh, pero su niño decidió venir antes los planes de la madre, así que, bueno, no va a estar Alejandra. Espero que no esté Alejandra escuchando este conversatorio y que esté todo bien, pero queríamos no, no dejar de mencionarla, eh, porque fue un aporte valiosísimo desde el comienzo. Eh, eso, eso quería decir, y si me confirman que Rucha ya no, no tiene como no, dice que va a volver a ingresar. Y Ruth, bueno, esperamos que Ruth pueda, pueda sumarse y escucharla, y contarnos algo del diseño que siempre tanto aporta a, esto, a estos materiales, considerando que no solo las palabras hacen a lo que decimos, sino también la forma en la que presentamos, las invitaciones con las que acompañamos, todas todo eso parte de los discursos. Son las cuestiones que queremos poner en discusión acá con este documento, por ejemplo. Queríamos, bueno, primero, como en, para, para sabiendo que quieren, que quieren compartirnos algo relacionado con su participación en la, en esta, en la parte colaborativa del documento, Alejandra Alberto, no sé si quería compartirnos algo. Dale, buen día a todos, ¿cómo están? Eh, bueno, mi nombre es Alejandra, pude participar. Eh, de lo que fue la elaboración del documento, que, como decía Soledad, eh, todos los colaboradores, cada uno desde su lugar, ¿no? de su área de conocimiento o su lugar de, de trabajo, pudo hacer su aporte. Y me parece que el documento, por un lado, refleja un poco eso, como el trabajo colaborativo y participativo de distintas voces. Y, por otro lado, me parece que refleja muy bien todo lo que se fue charlando allá en abril en el conversatorio, y en los distintos encuentros eh, sobre esta necesidad que surge de, de apertura ¿no? y cambio en relación a lo que es la comunicación del Chagas, y me parece que el documento logra abarcar todo eso y, y generar una apertura y un intercambio en los distintos saberes que es tan importante ¿no? en, en relación a, a esta problemática tan compleja. Así que, bueno, muy contenta con, con el resultado y... Quería aprovechar para agradecer a, a todos los grupos y en especial al grupo que hablamos cuando hablamos de Chagas por la iniciativa y por todo el trabajo realizado. Bueno, muchas gracias Alejandra. Creo que no, que Ruth finalmente no se pudo, no se pudo conectar. Eh, no sé si Mariana, Juana, quieren hacer algún comentario más. Se a Ana Laura también. o eh, pues ya pasamos al, al momento de, de la cartelera. Díganme. Ve, veamos, Males, si quiere alguien más de, de, quienes, de los que participaron en la parte colaborativa también quieren. Sí. Más de, de Alejandra, muchas gracias por la intervención por ahí. Sabíamos que se estaba queriendo incluso conectar, pero estaba con cuestiones laborales, Arthur Gómez de Brasil. No sé si estará. Y, y no sé si, si alguien más quiere participar. Acá me escribe Alejandra por privado, que está por su web mirando la intervención. Te mandamos un saludo enorme, a Alejandra. Gracias. Hola. Hola. No sé si se me escucha. Sí. sí, se escucha, se escucha. No sé cómo activar la cámara tampoco, pero bueno, no importa. Soy Mailín Pastorino desde la Universidad Nacional de Río Cuarto y quería bueno, agradecer a Mariana y equipo esta oportunidad. No, no, es la primera vez en realidad que desde desde un organismo nacional y desde el grupo de que hablamos cuando hablamos de Chávez, es decir, desde todo, este, desde todo esto que siempre ocurre lejos de, de por ahí donde uno vive, del interior, tener la oportunidad de, de participar eh, como docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y bueno, quería volver al origen, al conversatorio del cual yo participé con mis alumnos. Justo estábamos iniciando la cursada en pandemia en ese momento eh, no sabíamos muy bien cómo dar las clases, apareció esta oportunidad y bueno, justo estábamos en el marco de la materia de educación para la salud, para la carrera de biología y bueno, una actividad propuesta de la asignatura fue participar en ese conversatorio y los chicos realmente ahí pudieron ver lo que uno siempre insiste desde la teoría la importancia del trabajo interdisciplinario de la comunicación de saberes eh, bueno, ahí se pudo ver en, en la práctica ellos al escuchar toda esa diversidad de, de actores comprometidos con esta problemática de Chagas, eh, realmente fue una experiencia que ojalá se repita y no, no solamente este año de pandemia, sino que bueno, estos conversatorios virtuales por ahí se instalen y continúen y se difunda para que se pueda acceder desde, todas las, desde todos los, los lugares del país... ...y sobre todo eh, a los ámbitos de, de formación, ¿no? De formación de profesionales de la salud, a la formación docente... ...es decir, a todos los lugares donde eh, realmente ver esto en, en la práctica... ...ver la interdisciplina, la multidimensionalidad en la práctica... Eh, siempre lo leemos, pero pocas veces tenemos oportunidades de eh, vivenciar espacios donde esté esto, digamos, puesto en juego. Entonces, bueno, felicitar desde el conversatorio en adelante todo, lo, todo el proceso ¿no? de lo que ocurrió hoy, que cierra hoy con este hermoso Padlet que se va a presentar, que yo lo estuve mirando ayer y, bueno, maravilloso. También una sugerencia es que eso se difunda desde el Ministerio de Educación, sobre todo. Yo estoy más en el ámbito de la educación que de la salud, entonces me parece muy importante que, por ejemplo, desde el INFO, desde instancias eh, gubernamentales de nivel nacional, eso pueda llegar a todos los institutos, por ejemplo, de formación docente del país. Es decir, que esta articulación, educación y salud, también se vea en esto, ¿no? que en estos materiales circulen, sean una política de Estado, tanto en la rama de la salud como en la rama de la educación, a través de, de todos los organismos nacionales y después provinciales, ¿no? que, que son los que permiten que esto vaya a llegar a cada escuela, a, a cada escuela, a cada centro de salud, a cada universidad. Nada más agradecer. Muchas gracias. Ailín, Isabel Pastor. Me, me avisa que está Arthur, eh, que logró, logró liberarse de un compromiso laboral un ratito para, para participar, pero que tal vez quiere compartir alguna, alguna reflexión o comentario antes de que pasemos a, a ver qué pasó con el padre. Ahí, ahí ya, ya lo sumé, así que Artur, eh, si creo que querías hacer un comentario, eh, ya puedes activar tu micrófono. No sé si le estará funcionando sino que, que después de, de la presentación de la cartelera pueda también podemos, el espacio de reflexiones para, para reflexionar sobre todas las instancias del mes, así que lo podemos retomar ahí, no sé si me parece que, que no está pudiendo activar el micrófono. Bueno, eh, si les parece, continuamos y que después, en el espacio posterior a, a la presentación que continúa, eh, pueda comentar lo que, lo que deseaba comentar. Eh, como, como decía um, Isabel, también eh, parte de todas las estrategias fue esta cartelera virtual. Que... Ay, ahí, está. ahí está. Te escuchamos. ¿Nos escuchás? Mariana, queres perguntar-lhe por... Porque... Arthur, bom dia. Bom dia, Ana. Tudo bom? Como vai? Desculpe, bom dia a todos é, e a É Porque cortou aqui, eu não estava escutando bem é, o sinal. Tudo bom com vocês, né? Eu Tava esperando aqui as falas, né? Tava observando a sala, eu tava, eu tava em aula aqui no Brasil, a gente está tendo aula virtual, mas nas instituições particulares, né? Nas públicas, é, não está nada funcionando. Mas que bom, viu? É, primeiro, é, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar. É, presenciando esse todo esse material e toda essa discussão que vocês estão construindo em relação a, a chagas, né, na Argentina, é sempre um aprendizado para a gente aqui no Brasil. Eu, eu me lembro tem eu não me lembro o ano quando foi, mas eu, eu ainda tenho aqui um desses esses barbeirinhos aqui do ablamo de chagas que eu tenho ele. <risos> Aqui de um evento que teve numa universidade estadual e que tem, e tem servido muito para a gente no Brasil, para algumas experiências de é, educação em campo, para pra... Chagas por meio de educação. E eu me lembro, olha, eu, eu separei aqui para mostrar para vocês rapidinho, deixa eu, deixa eu pegar aqui a meu. Eu, na realidade fiz uma uma lupinha essa lupinha a gente no trabalho de campo quando a gente tem oportunidade aí tem o barbeirinho né eu, eu adicionei aqui mais alguns outros vetores de doença e eu tenho levado lá para o campo e toda vez que a gente visita uma casa que tem que tem né Vinchucas, né que a gente chama aqui de barbeiros né de ciatominhos a gente entrega ao morador, faz toda uma fala sobre controle de vetores lá no, no campo, e eles colocam isso na geladeira, né? No, no refrigerador, e serve para eles como se fosse um aviso diário, de que todo dia que ele vai beber uma água, ele olha e vai de alguma forma se lembrar, a gente tenta fazer isso, e a gente tem visto aqui que tem surtido efeito, porque quando a gente revisita esses lugares, a gente vê que houve, no mínimo, um declínio dessa população de vetores. Só que o processo de, de educação continuada é complicado. A gente tem uma grande dificuldade aqui no Brasil, porque a maioria das pessoas não conhece o ciclo evolutivo do, do, do vinchunca. As ninfas, as pessoas não conhecem as ninfas como um possível adulto. E a gente sabe que as ninfas são transmissoras de chagas. Então, a gente tem muitas lacunas aqui no Brasil para trabalhar a parte que envolve educação. E o aprendizado que eu estou tendo com vocês aqui está sendo muito importante para a gente tentar novas estratégias aqui. Porque uma coisa que eu estava falando para Ana, eu não sei se eu estou falando muito rápido, mas uma, uma, uma coisa que eu, que eu falei para a Ana é que, no Brasil, nós estamos tendo um declínio de pessoas que trabalham no combate aos vetores, aos triatomínios. Estão se aposentando, são taxonomistas, e não estão sendo formadas novas gerações de pessoas que vão trabalhar com controle de vetores. Essa, essa semana, é, a gente está tendo aqui no Brasil, muitas pessoas estão indo para a zona rural para fugir, para isolamento por conta do coronavírus, e eu, eu tenho recebido, eu vou mandar para a Ana aqui, eu tenho recebido é, triatomínios da Bahia inteira, e inclusive cheio de sangue, porque estão picando essas pessoas. É, a gente não tem hoje na Bahia, é, basicamente, uma linha de frente para controle de triatomínios. É, eu não sei se essa é a, é, é, esse é também o contexto né, na, na, no, na questão da Argentina, e basicamente no, no, na Bahia, onde eu moro, aqui no Brasil, a gente tem o, todos os agentes de, de endemias, controle de vetores, eles trabalham com a eGPT. Então, nenhuma outra doença de transmissão vetorial praticamente está tendo uma linha de frente de controle. Então, é bem, prov, é bem provável que a gente esse problema de chagas, ele permaneça e a gente está precisando de novas estratégias nesse sentido, né? Então, estar com vocês aqui está sendo uma experiência muito enriquecedora para a gente aqui no Brasil. Eu agradeço muito. Ana Laura, si querés resumir brevísimo en español, para... en español, una síntesis. Muchísimas gracias, Artur, por tu intervención y por haberte hecho el lugar para estar acá hoy y por los aportes que al documento de comunicación. Ahora, Ana, nos ayuda con la traducción, cortito. Bueno, buen día, todos. Bueno, eh, muchas gracias, Artur, por, por tu participación. Eh, bueno, resumidamente, Artur nos contó del trabajo que, que vienen realizando, eh, nos mostró un imán de Hablamos de Chagas, de hace muchos años, de un curso que él hizo eh, con participación del grupo, y que inspirado en eso nos mostró una lupa que tiene con, con triatominos también, donde incluyó eh, otros vectores de, de mosquitos, vectores de dengue, y nos comentó también sobre la falta de continuidad en el trabajo vectorial y en la formación de entomólogos que hay en Brasil. Eh, algo semejante que nos ocurre eh, en Brasil, acá en Argentina, y, y yo lo expando un poco más también al resto de del mundo y bueno agradeció mucho por, por el documento que sirve como, como inspiración para, para los trabajos que ellos hacen, hacen allá en, en Brasil sobre educación. Ese es el, el breve resumen de lo que nos transmitió. Muchísimas gracias. Ah, perdón, claro. Y nos contó sí. que está habiendo un montón de casos de personas que están yendo de la ciudad hacia el área rural eh, y que están habiendo un, un montón de encuentros eh, de bichucas alimentándose eh, sobre personas. Y esto que nos mostraba era una bichuca con un con su abdomen repleto de, de sangre. Gracias. Bueno, muchas gracias por, por las intervenciones. Entonces, si alguien más quiere hacer algún comentario sobre el documento en específico o ya pasamos a la presentación de la cartelera y luego posibilitamos el espacio de, de reflexión entre, entre todos? Eh. Ana, Ana, eh, Ana. Aí eu não sei se caberia, né? Eu no documento, Ana, como eu falei para você, essa coisa de formação de pessoas é, pelo menos no Brasil, a gente tem esse problema. Mas como eu não sei se isso foi contemplado no documento, uh, seria talvez algo, talvez interessante de se salientar, nessa formação de pessoas. Ana Laura, ¿quieres ayudarnos con la traducción? Sí, eh, Artur eh, dice que tal vez sería interesante incorporar en el documento, eh, en algún espacio, justamente como parte de la educación, la formación de personas en, en el área de, de entomología. Si, si no tiver, né? si ya tiver, yo acabé. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Bien, ahora ya pasé a Celeste. Eh, no sé si sos vos quien va a presentar el PPT también. Ah, Bárbara, ya te pasé para que puedas compartir. Eh, ahora vamos a, a, a dar curso con lo que continúa de, de venta. Está también María Soledad Pazola. Eh, ahora a, a quienes estaban en el momento de, de la, del documento colaborativo, les voy a volver a pasar y que cuando quieran en el espacio de reflexión así... Eh, se, se ven mejor las caras y esas cuestiones. Eh, por privado me, me van indicando para el siguiente paso quienes quieran participar y ahora paso a todos los, de, los del panel. Eh, Celeste, ¿quieres ver si, si funciona el micrófono y si puedes compartir pantalla? Vale, ahí, ahí me escuchan. a todos. Sí, bueno. Muchas gracias, eh, Malena. Voy a arrancar a compartir. A ver si me sale. Y llega, bueno, el tan esperado y anunciado Padlet. Ahí se puede ver. ¿Sí? Bueno, tal como decía Sole, Sole de Secarelli, eh, con Soledad Escasola somos representantes de este equipo que estuvo atrás eh, de la organización de, de este, esta cartelera virtual eh, de experiencias de educación y comunicación sobre Chagas. Y, y, bueno, durante la charla de hoy fueron saliendo un montón de cosas súper interesantes que tienen que ver con, bueno, la importancia de tener este espacio para socializar y visibilizar, o sea, para visibilizar el Chagas, me parece muy importante empezar a socializar experiencias eh, educativas y de comunicación sobre eh, el Chagas, ¿no? Y sabemos que hay un montón de trabajo, también como fueron diciendo, muchísimo trabajo en distintos contextos y en distintos lugares, eh, que han realizado y que siguen realizando eh, a lo largo del tiempo, incluso en este contexto de, de pandemia, actividades sumamente interesantes y enriquecedoras eh, para hablar de Chagas y para enseñar distintos aspectos de esta problemática tan compleja. Eh, bueno, en este equipo estábamos conformados principalmente del grupo de que hablan cuando hablamos de Chagas, bueno, Soledad Casola, eh, Mariana San Martino, Cecilia Mordelia, Milagros Cámara, Ana Laura Carvajal, que está acá también, eh, y creo que no me olvido de ninguna, y Ana Beltramore también. Bueno, eh, y este, esta convocatoria comenzó el 28 de agosto, y a lo largo de tres semanas fuimos recibiendo un montón de consultas eh, para participar del mismo, y poco a poco se fue llenando esta cartelera, que bueno, decidimos hacer la cartelera en esta plataforma llamada Padlet, que, eh, bueno, nos posibilitó justamente esto, ¿no? Presentar, o sea, que distintas personas de distintos lugares puedan presentar su experiencia, su trabajo sobre Chagas, eh, sobre educación y comunicación del Chagas, y que otras personas lo puedan ver también, ¿no? Y puedan interactuar con estas experiencias. Bueno, y acá les voy a mostrar como un pantallazo de lo que fue, de lo que es... Estamos realmente muy contentas, muy satisfechas y emocionadísimas porque tenemos más de 70 experiencias de distintos contextos y acá también mostrando esta pluralidad que hoy también decía, de, de experiencias, de visiones, de miradas acerca de cómo eh, trabajar este tema, este tema tan complejo como es el Chagas, ¿no? Desde la educación y la comunicación. Eh, bien. Para hacer un poco una sistematización de lo que fuimos encontrando, eh, bueno, encontramos tanto uh, eh, experiencias de educación como de comunicación y también experiencias de educación y comunicación juntas, ¿no? Por ejemplo, experiencia eh, se me viene a la cabeza la experiencia de la escuela primaria de jóvenes y adultos y adultas de 703 de La Plata, donde se hicieron talleres con los estudiantes de, de esa escuela y que a partir, como producto de esos talleres, los estudiantes hicieron producciones que luego fueron mostradas en otros espacios, más allá del educativo, por ejemplo, en una feria de, del trueque y en una, de herrería, en una escuela de herrería, entonces ahí como se va transformando esos contextos y se van llevando de un lado a otro eh, esas producciones, ¿no? Bien. Eh, en cuanto a los, a los países, principalmente las experiencias fueron de Argentina, pero también contamos con producciones de Brasil, de Estados Unidos, de Japón, de España, de Chile y de México. Eh, que, donde, bueno, principalmente fueron eh, grupos de personas eh, o asociaciones de personas con chagas que contaron cómo trabajan en sus países esta problemática tan compleja y realizan bueno, actividades de concientización, de educación, eh, de comunicación del de Chagas desde... bueno. Creo que se le eh, apagó. Eh, Soledad, ¿querés continuar vos? No sé si... Hola, A ¿qué tal? Si hay... Hola, ¿cómo estás? Bueno, si quieres, eh, vos podés manejar. Ah, ahí está, ahí está Celeste, a ver si ah, puedo. No por qué. Celeste, ahí nos escuchas? Sí. No sé ah, si okay. ustedes me escuchan. Sí, ahora sí, ahora sí muy mal hoy. Si no, no sé para la hacer cámara hacer... y capaz eso hace que funcione mejor porque la... que mucho a, la, a las líneas incluso. perdón a ver, puedo no, no sé cómo hacer ahí está ahí me pueden escuchar Sí, sí, te escuchamos perfecta. Ay, bueno, disculpen. Eh, bueno, y también podemos ver el panorama de lo que fueron las distintas experiencias en las distintas provincias de, de Argentina. Una gran pluralidad de distintos contextos. Eh, bueno, experiencias de Buenos Aires principalmente, pero bueno, también de Santa Fe, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de La Rioja, de Chaco. Acá hay mucho trabajo de los programas de, de Chagas, de las distintas provincias, y también de docentes eh, que en sus distintas escuelas realizaron experiencias educativas muy lindas sobre Chagas. También eh, de instituciones, eh, de centros de salud. Bueno, acá un poco lo va, lo va a seguir contando mejor eh, Sole. Y, y bueno... Hola, buen día. Bueno, yo continúo con las instituciones que participaron de esta convocatoria. En muchos casos era una sola institución la que presentaba la experiencia y en otros eran más de una institución, por ejemplo, la universidad con la escuela o un programa de chat con la escuela, etcétera. Por ejemplo, los que participaron fueron, bueno, centros de salud, diferentes como centros de salud, salitas, hospitales como el Hospital Muniz, como una, un hospital de Huanqueros, de Las Lomitas, hasta un hospital en Zaragoza, España, universidades como las del litoral, la, la UBA presentando una expuesta en la carrera de trabajo social. Diferentes municipios, tantos de Argentina como de otras partes como por ejemplo Brasil, eh, la Organización Mundial de la Salud que presentó una plataforma. Ahí figura academia, academia con academia quisimos poner a los centros de investigación, eh, de, también de diferentes lugares, escuelas de todos los niveles, inicial, como por ejemplo el Jardín 946 de los Porteños, escuelas primarias de La Rioja, de Buenos Aires, de Cava, escuelas secundarias como el Domingo Faustino Sarmiento, eh, bueno, después programas de Chagas, también como decía eh, Celes de diferentes provincias, de Tucumán, de Córdoba, Santiago del Estero, eh, medios de comunicación, muchas radios y ¿sí? muchos programas de radios eh, eran, eh, estaban presentadas en las experiencias, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, museos, eh, el Museo Gallardo, el Ameguino, el Museo de la Plata y también asociaciones de personas con Chagas. Bueno, eso con respecto a las instituciones que participaron. Ahora en la siguiente, lo que vamos a ver eh, es que esas, en esas actividades que presentaron, eh, ¿qué, ¿qué recursos utilizaron? ¿no? Mediante qué recurso eh, hicieron, contaba, hicieron esa experiencia. Bueno, había muchos talleres, obviamente, espacios de discusión, eh, obras de teatro, eh, relatos, relatos personales, encuestas como ya dije, documentales, mucho el, el, el uso del medio audiovisual canciones, cuentos, eh, narraciones, artesanías como por ejemplo los tejidos, afiches eh, la vinculación estaba muy presente también entre el arte y la ciencia por ejemplo una experiencia de Brasil cursos, bueno programas de radio como ya conté eh, diferentes expresiones artísticas el uso de las redes sociales bueno, ahora por esta cuestión de, que todos sabemos pero, el, de, pero también eh, uso de redes sociales como anteriormente porque también contaron obviamente experiencias pasadas eh, spots, audio, a, spots audiovisuales eh, muestras diversas hasta una aplicación como es la aplicación Geovin, eh, bueno, creo que más o menos las conté todas y para continuar, eh, hicimos como un punteo de algunas formas de hablar, que bueno, también contó, eh, habló sobre el tema Soledad Secar y, y antes. Eh, formas de hablar y representar gráficamente el Chagas. No para, para ponernos en el lugar de, bueno, está bien está mal, sino para que nos sirvan como disparadores para la reflexión, para interpelarlo sobre, interpelarlo sobre nuestra práctica. Eh, y en, en cuando re, leímos todas las, las propuestas, nos hicimos algunas preguntas. no Por ejemplo, cuando hablamos de mal de Chagas o cuando hablamos de Chagásico, eh, el tema de mal de Chagas ya tiene una connotación negativa. ¿Está bueno hacer, referirnos de esa manera o es mejor referirnos de otra manera? Por ejemplo, podemos decir eh, persona con Chagas eh, y capaz que no tiene esa connotación negativa. Con respecto a cuando hablamos de la vinchuca, ¿no? siempre eh, la, la vinchuca prevalece como la más mala, ¿no? que es el vector, pero en realidad hay que aclarar algunas cosas con respecto a que cuando hablamos de chinches, o sea, no, no todas las chinches son vinchucas, no todas las vinchucas están infectadas, la vinchuca nace sana, eh, te va a contagiar cuando, se va, va a transmitir después cuando pica alguien o algún animal que tiene chagas. Después ahí dice, no cualquier vinchuca en cualquier lado. ¿Por qué? Porque si, si estamos hablando en Argentina sobre chagas y ponemos una especie que no es de Argentina, quizás eso genera una confusión. sí. Eh, después, con respecto a las imágenes de, de personas, tanto cuando hablamos de niños, niñas, como cuando hablamos de adultos. Eh, ¿Qué pasa con eso de las fotografías o de los videos? ¿Podemos poner cualquier video, cualquier fotografía y le, le, le preguntamos a esa persona o no? Más allá de que también con respecto a los niños también está en discusión de difundir una, una imagen de un menor. ¿no? Y después con respecto al abordaje, eh, siempre como en la mayoría lo que prevalecía es este tema de lo biomédico, lo epidemiológico, hablar de los síntomas, de la vinchuca, pero ¿qué pasa con las otras miradas? ¿Las ponemos en juego no las ponemos en juego? Bueno, esto que, eh, esto que enumeramos acá es más que nada para que nos sirva luego en el debate. Eh, y para continuar, ir hacia el debate, tenemos algunas preguntas para hacer. Eh, pensamos el intercambio como en dos momentos. Primero, hablar un poco sobre las, ¿cuáles, son las, cuáles fueron las dificultades, obstáculos que tuvieron en esas experiencias que llevaban a cabo. Y también, si estuvieron leyendo el, el Padre y leyendo el resto de las experiencias, pensar, eh, o quizás ya pensaron, qué ejes transversales encontraron en ese muro colaborativo. Bueno, y ahora para la parte del intercambio, va a continuar Ana y Mariana. Gracias. Bueno, ¿En no, no, en ¿me en bien. escucha bien? ¿O hay mucho eco? Bien, genial. Vamos a cerquita el micrófono. <ríe> bueno, buen día a todas y a todos. Eh, ahora sí vamos a abrir, eh, como decía Sole recién, el espacio para hacer un intercambio y una discusión sobre lo que fuimos viendo y observando en, en, en el mural. Eh, como bien decía Sole, la primera pregunta que eh, pensamos como para abrir el debate es sobre las dificultades y obstáculos que encontraron eh, cada una de las experiencias hasta llegar a ser lo hermosas que son y que se ven en el, en el mural. Eh, para eso eh, invitamos a Yanina de Chaco, quien subió su experiencia al mural. Este, si quiere, no sé, Yanina, si tu micrófono está abierto, si querés probar. Hola, ¿ahí ¿me escuchan? Sí, se te escucha re bien. Sí, Janina, perfecto. Hago una breve intervención. Si Liliana, creo que está conectada, por favor, que me hable por el chat, así la puedo pasar. Gracias. Buenísimo. Bueno, buenos días a todos. Eh, bueno, quería comentarles básicamente que nosotros tenemos desde el programa de Chagas de la provincia un, un desarrollo incipiente, digamos, del componente IEC, que en años anteriores... Tuvo muchas personas a cargo y en este caso, bueno, eh, solamente estamos desde lo que es la coordinación del programa eh, intentando nuevamente retomar el componente IEC. De esta manera, eh, a partir del año 2019 generamos, eh, básicamente, el desarrollo de talleres y de charlas dirigido un poco a, a lo que son los estudiantes de nivel primario, secundario, Tuvimos muy buena receptividad por parte de ellos, eh, tal es así que de esas charlas o de esos talleres surgieron la motivación para tomar a la, a la temática de Chagas para el desarrollo de ferias de ciencias, también para concursos de afiches, eh, donde ellos podían plasmar diferentes componentes que le hayan llamado la atención de, de la temática. Eh, y luego también talleres de abordaje integral, más bien para la comunidad médica, eh, desarrollados fundamentalmente a nivel presencial en el área metropolitana y, bueno, algunos en el, en el interior. También con muy buena captación, muy buena recepción y eh, con mucho interés, con mucha avidez por las personas de integrar este, este nuevo conocimiento o esta actualización, ya en el año 2020 hicimos avanzar un poquito más. Eh, todo quedó un poco trunco, digamos, por la pandemia, pero habíamos inclusive comenzado a trabajar en un documento, en un anteproyecto para la creación de pequeños comités de chagas para el abordaje, sobre todo desde los centros de salud, de forma tal de que los equipos locales puedan incorporar diferentes profesionales Abordando varias eh, áreas y de esa manera llegar cada uno a su propia comunidad. Bueno, como ya les dije, esto quedó un poco en el camino, pero, pero bueno, pensamos retomarlo en breve. Y trabajamos mucho también en talleres de conformación de equipos locales para el avance vectorial. Digamos. Sobre todo en eso constituye por este, por este tiempo, digamos, y... Dado la falta de, de otro recurso en el programa, trabajamos básicamente en, esta, en estos dos ámbitos. Estamos a nivel de escuelas, llegando a los alumnos y a los docentes, y por otro lado, a los equipos técnicos eh, para el trabajo operativo en terreno. Respecto a las dificultades o a los obstáculos eh, que tenemos en esta experiencia incipiente, bueno, fundamentalmente creemos que es una dificultad, no un obstáculo, eh, no contar con un referente a nivel central eh, en la temática de IEC. Eh, dado que esto limita un poco nuestra capacidad para realizar eh, mayor cantidad de actividades, digamos. Pero bueno, apostamos a que poco a poco podamos generar estos referentes a nivel local y que ellos puedan ser los multiplicadores, eh, a nivel de su comunidad. Eh, otra dificultad que nos encontramos fue el tiempo acotado que, tiene, eh, la, que, tiene la, que tienen los participantes frente a las convocatorias. Eh, y vemos que es similar la problemática tanto a nivel de las jornadas, de los talleres presenciales, como eh, virtuales en este caso. Eh, siempre... Por ejemplo, cuando era de tipo presencial, si hacíamos jornadas de dos días, asistían solo uno. Si hacíamos una jornada, asistían solamente mediodía. Bueno, esto tenía que ver un poco con, con esta cuestión de que en, en la, la, las personas no consiguen los permisos completos de parte del, del servicio del cual provienen. Eh, si lo hacemos en Resistencia, que es la capital de la provincia, eh, se aprovecha para hacer otros trámites, por supuesto. Eh, si hacemos en el interior, ellos tienen un, un tiempo acotado de trabajo y, bueno, no se puede extender la jornada fuera de esos horarios. Eh, bueno, esas básicamente son las principales dificultades. Y también algo que es para nosotros todavía muy limitante es la carencia de material impreso. Porque si bien... Eh, todo está tornando a la virtualidad y a la digitalización y, y, y bueno, hay mayor apertura, digamos, hay mayores espacios para, para crear este ambiente que nos eh, conecta. Eh, a nivel rural eh, todavía es escasa la posibilidad del acceso, entonces el material impreso sigue siendo para nosotros eh, imprescindible. Estamos trabajando también desde la provincia para intentar reeditar, eh, hacer un nuevas, eh, nuevas impresiones, digamos, de material eh, tanto nuevo como el que ya teníamos para poder llegar. Inclusive los mismos técnicos hacen un trabajo educativo muy importante. Cuando van a terreno, la gente eh, le solicita a ellos el material, bueno, ellos colaboran con esta difusión, Sí, con esta entrega de material, entonces es muy importante para nosotros todavía ese material eh, en papel. Eh, y bueno, eso podríamos eh, nombrar como por ahí las principales dificultades que nosotros nos encontramos al día de hoy. Eh, bueno, muchas gracias, Yanni, por tu intervención y por contarnos sobre eh, los obstáculos y dificultades que encontraron eh, a la hora de realizar las experiencias que compartieron en el Drive. Eh, queremos también recordarles que ahí Malena lo puso en el, en el chat, que los que quieran y las que quieran hacer comentarios o activar sus micrófonos para, para poder intervenir, este, lo pidan por el chat y Malena los va a pasar a a la sala para que puedan activar los micrófonos. Y ahora, eh, pedimos, pues, invitamos a Alejandra Magis que también envió una, una participación al muro. Eh, nosotras, para, para inspirar este momento de intercambio, invitamos a algunas personas que habían participado y que queríamos que representaran distintos, eh, distintos escenarios, distintas experiencias. Eh, por eso, bueno, están ellas acá mientras el resto levanta la mano en la otra sala. Lo que les pedimos por favor es síntesis, y, y al momento de intervenir, y, porque bueno, son ya las 10:25, y 25 casi, tenemos igual, no hay que terminar el 10 vamos a tener uno, un ratito más como para poder hacer este intercambio. Pero bueno, pensando en eso, le paso la palabra a Alejandra. Hola, como dijo Mariana, soy Alejandra Masgoret, soy docente de biología de escuela secundaria en eh, Cava. Y la, lo, la principal para mí dificultad o problema que me encontré es que ellos, o sea, usamos todo, los, eh, todo el material del grupo que hablamos cuando hablamos del Chagas. O sea, lo teórico lo teníamos y lo que me sorprendió es que eh, varios alumnos tenían familiares. Con Chagas. Estamos en un colegio donde la mayoría de la población es de la Villa 31 o lo que se llama ahora Barre, Barrio Padre Mujica y me encontré con la dificultad de que no sabía dónde podían eh, ir a buscar información o hacerse análisis si sospechaban porque hay mucha inmigración y entonces eh, descubrimos con la otra profe que... Eh, Sorprendentemente, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene una red de Chagas en Cava que tiene, obviamente tiene página web y donde eh, figura el Hospital de Álvarez como el centro de, ese de esa red y también se hacen los análisis en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez que está en Palermo, porque solamente conocíamos lo de, lo de Mario Fatala Chabem, ¿no? el Instituto de Parasitología. Y una de las cosas que me parece como muy interesante del tema de Chagas es que, por lo menos en secundaria, es posible trabajar con todas las materias. Yo trabajé con literatura, pero se puede trabajar con arte, con historia, con educación cívica y ciudadana y atraviesa eh, perfectamente todas las materias y es posible eh, como pivotar este tema eh, como un proyecto eh, interareal. Eso solo. Muchas gracias. muchas gracias Alejandra. Eh, para continuar, eh, Jenny, no sé si estás, si eh, puedes activar tu micrófono. Sí, claro que sí. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Eh, bien, muy bien. ¿Se eh, te escucha? Sí, perfectamente. Ah, bueno, ni si quieres comentarnos un poco de tu experiencia que tuviste en el mural. Um, bueno, traté de reflejar un poco en el mural lo que nosotros hacemos aquí como fundación de Chagas en Estados Unidos. Estamos en el área metropolitana de, de D.C. que comparte un poco del, del estado de Maryland y de Virginia. Um, es, eh, comenzamos un, un, un grupo a, a trabajar de Chagas en el año 2013 formalmente y, y, y no sé si ustedes están um, um, o conocen la, la realidad de lo que pasa aquí en Estados Unidos con el Chaga, um, nuestra realidad es completamente lo que pasa en Latinoamérica pero no tan, de, no, no tan aparte porque todavía se necesita conocer más acerca de la enfermedad. Um, Aquí la comunidad médica, ni la, ni, ni la comunidad en general, conoce mucho acerca de la enfermedad. Es más, uh, las instrucciones que se dan en, en las universidades um, acerca de la enfermedad solamente es un capítulo que comprende todas las enfermedades desatendidas, y ahí se incluye Chagas. Entonces, este, nuestra prioridad no es solamente informar a, a, a la comunidad médica y, y a la comunidad en general, pero sí también este que la gente que venga de nuestros países y tenga ya conocimiento de la enfermedad pueda uh, tener acceso al diagnóstico, al tratamiento. Entonces lo que hacemos es... este nos incluimos en diferentes ferias de salud o diferentes eventos que se hacen en, en, dentro de, de, de, la, de la comunidad hispana. Entonces, este, vamos y hacemos unas pruebas, las pruebas rápidas de Chagas y así identificamos a las personas que, que pueden calificar para, para hacer un tratamiento. El tratamiento este, se lo hace completamente gratuito y es a través del, del Centro de Enfermedades Infecciosas y... Y bueno, eso, eso es un poquito de lo que hacemos aquí. Entonces, este, lo puse en pocas palabras en el, mu en, en el muro y, y bueno, espero que, que, que sea de información para, para todos. Bueno, muchísimas gracias, Jenny. Gracias por, por haberte hecho el lugar para estar. Sabemos que tenías complicado el momento. Así que gracias por, por tu intervención y la participación tuya, y, y a través de, de tu ejemplo, de todas las organizaciones de personas afectadas por el Chagas que participaron del Mural, quienes sabemos que tienen hermosas experiencias para compartir y no han podido participar, y también nombrar a la Federación Internacional de Chagas, que reúne a todas estas organizaciones, que también participó del Mural con un, una síntesis. Muy, todo lo, lo enorme que hacen así que gracias Jenny y a través culto, gracias a todas las organizaciones y a la de Chagas. Oh, gracias mariana gracias por incluirnos este un poquito de palabra me voy a tomar la libertad de hablar de parte de fin de chagas Um, fin de Chagas está compuesto por unas 24 asociaciones que están repartidas en, en todas partes, bueno, no en todas partes del mundo, pero en diferentes partes del mundo. Uh, tenemos asociaciones que vienen desde Brasil hasta México, y también en Europa tenemos algunas en España, um, otra en Suiza, y también tenemos este, um, una asociación actualmente aquí en Estados Unidos. Um, es, ha sido muy importante el hecho de que nosotros nos asociemos en una federación porque a través de eso hemos podido um, tener logros. Y creo que uno de los logros más importantes ha sido um, que la Organización Mundial de la Salud reconozca uh, un día específico para, para el día de la enfermedad de Chagas. Este, y a través de esto se puede cambiar la visibilidad, uh, no solamente en Latinoamérica, pero sí en, en todas partes del mundo. Um, entonces, este, yo creo que, que, que eso es lo más importante ahorita y lo que ustedes están haciendo, están haciendo uh, el Chagas visible y, y bueno, um, estamos pudiendo plasmar um, ahora en, en, en escrito uh, las voces que, que, que vienen de, de las personas que realmente viven con la enfermedad. Gracias, Jenny. y Un abrazo. Eh, ahora para seguir con el evento, quiero leer unas palabras que me envió Ruth, que está, con, que está escuchando hasta acá Rutoño, eh, eh, compañera del grupo que hablamos cuando hablamos de Chagas del grupo Viviendo con Chagas, el integrante de la mesa transdisciplinaria convocada por, por el Ministerio, y, y responsable de, y responsable no, y responsable <ríe> del diseño eh, y las ilustraciones de la guía que pronto, esperamos pronto tengan en casillas de correo. Eh, como está con problemas de micrófono y cámara, me envió unas palabras, y me pidió que las lea, porque la le todavía ya que, que comente algo en el espacio que hablamos en la guía, así que me voy a, mientras organizan un poco, Male, ahí como la, la participación de las personas que han levantado la mano, me voy a tomar el, el, el tiempo de leer las palabras de Ruth. leo. Eh, bueno, buenos días a todos. Gracias por estar en este evento de cierre del mes de Chagas 2020 de modo virtual. Evento especial, por decirlo así, por todo lo que estamos pasando en estos momentos de pandemia. Mil disculpas por los problemas técnicos. Para empezar, le doy las gracias a todo el equipo por hacerme formar parte de esta movida. Realmente no tengo palabras para agradecer todo lo que hacen para visibilizar el Chagas de una manera diferente. Y hablando de una manera diferente, este libro guía de Comunicación y Chagas, Bases para un diálogo urgente, es todo un desafío, ya que es un lindo proyecto para poder romper de una vez este paradigma acerca de lo que es el Chagas en distintos puntos, sociocultural, eh, a nivel salud, biomédico, educativo, y por sobre todo en lo personal. Cabe decir que este libro de Comunicación y Chagas lo encaré de una manera diferente como a nivel crítico, con ilustraciones que van a ayudar al lector lectora a poder centrarse en el tema y poder divulgar al Chagas de una manera diferente. Como diseñadora gráfica y persona con Chagas, realmente me encanta este entorno para ayudarme a entender este mundo increíble y por sobre todo, desde mi profesión, ayudar a los demás a profundizar y entender esta problemática en la, con la que convivimos día a día. Nuevamente, gracias a todos por estar aquí en este evento de cierre. Ruth Gracias Ruth, eh, y bueno, dicho esto, ahora invitamos, Malena nos dirá, irá organizando sí. el tiempo, disculpámalo un segundo, un segundito, para las personas que van a intervenir ahora, nosotros queríamos, la invitación era centrarnos, no en las experiencias que ustedes ya han contado en el, en el muro, sino en, en, lo, en eso que salió mal, en los obstáculos, en las dificultades que son las que tanto aprendizaje nos dan, son las que, no, las que no reparamos cuando contamos. Siempre contamos el final feliz, la publicación, en los congresos, o en, bueno, o en los muros colaborativos, y, y queríamos traer eso que, que nos pasó más difícil, que definitiva, en gran parte, del de, de final feliz también. Entonces, pedirles, por favor, que se centren en eso, eh, ahora quienes intervengan y que sean lo más sintéticas posible para, para que puedan inter intervenir todas las personas, o casi todas, y si el tiempo nos corre, eh, que han levantado la mano. Gracias. Sí, Mariana, gracias. Eso iba a decir que también la, la, el espacio de intervención es principalmente para, para reflexionar al respecto tanto de, de la cartelera virtual como del documento de comunicación y chaz. Eh, tenemos ya como 10 personas anotadas, voy a pasar primero a Diego, reiteramos que por favor eh, se presenten con nombre y apellido y, y, y desde dónde hablan, y Diego creo que ya estás eh, pasado, que querías intervenir. Después tenemos dos personas que levantaron la mano, no sé si quieren, porque hay personas que me están hablando por chat y personas levantando la mano, eh, yo igual voy a, voy a repreguntar, pero para que por favor me escriban... Eh, por chat, esperemos que puedan entrar todos, así que les pedimos que también sean breves, porque ya hay como más de 10 personas ahora. <risa> Diego, ¿se, ¿se escucha? Sí, sí, ahí las escuch eh, me escuchan bien. Ah, bueno. Eh, no, yo quería decir algo respecto de lo que estuve escuchando sobre, que habló Artur, eh, que él comentaba de las dificultades que están teniendo en Brasil, eh, porque eh, van digamos eh, perdiendo, se, va, eh, se van jubilando, es lo mismo que pasa acá, eh, se va jubilando la gente que trabaja con vectores. Eh, y bueno, pensaba que en, en Argentina está pasando también lo mismo eh, respecto de, lo, de los vinchuqueros, e inclusive pasa que también eh, muchas veces, como el mismo personal es el, eh, el que trabaja en control de dengue, también eh, Pasa que como Dengue a veces es, es una realidad más, más urgente desde el punto de vista eh, sanitario, eh, se derivan estos mismos técnicos a, a, otro, a, a otros programas. Entonces, como eh, Artur remarcaba la necesidad de formar eh, nuevos técnicos, eh, justo recordaba que se va a, a organizar el, el próximo mes las Jornadas de Fortalecimiento de Enseñanza de Chagas, eh, en las Ciencias de la Salud, eh, que las, se vienen organizando, esta creo que es la séptima eh, edición, eh, y estaría bueno que eh, desde, la, desde la, eh, la enseñanza de Chagas en las Ciencias de la Salud, eh, se tenga en cuenta este documento de comunicación, para que eh, en la formación ya de los graduados en Ciencias de la Salud en particular, pero... Eh, muchas veces han intervenido en estas jornadas eh, también eh, docentes de otras, de, otras, eh, de otras ramas de la ciencia, ciencias sociales, ciencias de la comunicación, eh, estaría bueno que eh, este documento se tenga en cuenta eh, a la hora del fortalecimiento, ya que tenemos que fortalecer la enseñanza de Chagas, que eh, lo empecemos a hacer con, eh, con las herramientas eh, que nos está brindando el, el documento, este documento colaborativo. Diego, disculpanos, eh, ¿de dónde tu apellido? Así sabemos bien de, desde dónde nos hablas, eh, para saber nada más y, y sí, sí, sí, sí. minuta. Perdón, soy, soy Diego Mendicino, de la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe. Genial, porque ahí en el chat también decían que se presenten, así sabemos desde dónde hablan. Eh, bueno, muchas gracias por tu comentario, no sé si Mariana quiere, o Ana, o, o ya voy pasando a los demás, así van intercambiando. Yo solamente sumar eh, a la cuestión de los obstáculos y dificultades, que, eh, que nos centremos en eso ahora, también sumar eh, si alguno... O alguna puede comentar la transversalidad o lo, el diálogo entre las diferentes experiencias que se expusieron en el, en el mural, también eh, sería como siempre. No, siempre breve. ¿no? Y, y yo breve también decir que más que responder a las, a las sugerencias, las vamos anotando, así no usamos palabras nosotras, solo anotamos cosas, solo sea, que aporten. Perfecto, vamos a ir tomando nota de todo. Eh, ay, no sé si alguien quería, Janina, ¿querías hablar o...? Ah, porque es este... Sí, en nuestro caso, en nuestro caso eh, a través de la plataforma educativa que, bueno, eh, inauguramos justamente el Día Nacional, eh, como un intento, digamos, de saldar alguna algunos vacíos, digamos, que teníamos en estas cuestiones del desarrollo de los talleres a nivel presencial, bueno, la plataforma educativa provincial, el nos posibilita tener el material disponible eh, en toda la provincia y abierto, de libre acceso, de forma tal de que eh, es una posibilidad. Sí, abierta. Y en este caso también, ya que tenemos esa posibilidad de, de tener el material y la idea es ir incorporando, eh, por ejemplo, cursos autogestionables de forma tal de eh, esto que yo nombraba como una dificultad, como un obstáculo del de tiempo acotado para, para los intercambios. Bueno, se pueda saldar, digamos, de esta forma y a su vez también incorporamos ahí la... Eh, el contacto con la Subsecretaría de Plurilingüismo e Interculturalidad de forma tal que realizar eh, la traducción de todo el material que ya está disponible por parte del Ministerio de Salud de la Nación y también el material realizado por la provincia a las lenguas nativas nuestras, de forma tal de que me parece muy interesante eh, que podamos también nosotros compartir ese material con con todo el resto, digamos, de, de la red de Chagas. Eh, y bueno, también hacer, ¿no es cierto?, eh, redes con el área de comunicación social que ellos tienen, obviamente son profesionales en la comunicación y nos van a ayudar un poco más a, que, a, a ver otros aspectos que todavía nosotros no hemos desarrollado. Entonces, bueno, comentarles un poco eso, que estamos también eh, trabajando en esta... En esta temática, ¿no es cierto? Como eje transversal que planteaba Ana, bueno, estamos, estamos haciendo algunas redes respecto a, esta, a este aspecto. Buenísimo, Janina, muchas gracias. Eh, continuamos con Katia Seremeta que iba, a que pidió la palabra hace un momento. Katia, ¿nos escuchás? Sí, sí, ¿me escuchan? Buen día. Yeah. Bueno, mi nombre es Katia Cremeta, soy farmacéutica, trabajo en la Universidad Nacional del Chaco en la Universidad de la y también trabajamos con investigadores del CONSET. Hace varios años venimos eh, investigando sobre una nueva formulación para el tratamiento de Chagas, pero como esta es problemática la realidad es que nos apasiona y nos toca muy de cerca. Hicimos eh, incorporar hace unos años también lo que es información para el medio y extensión, porque creemos que todo comienza con el conocimiento que debe adquirir la gente sobre esta enfermedad. Así que presentamos el proyecto eh, que sabemos sobre Chagas, un proyecto a nivel nacional, y pudimos eh, acceder a dos escuelas primarias y también un barrio periférico de la que se en cuanto a los obstáculos que tuvimos, fue más que nada coordinar los horarios y los días para poder asistir a esas escuelas. Sobre todo, no nos pasó con el barrio, porque lo hicimos en el barrio de una casa que ofreció su espacio para poder eh, dar las charlas, interactuar con los niños. Pero sí nos pasó en las escuelas, eh, debido también a los paros y demás, nos había sucedido que en una de las ocasiones imprimimos ya todos los proyectos de invitación y dos o tres días antes nos dijeron que había paro ese día. Así que. Eh, solo algunas maestras iban a estar dando clases y pudimos asistir igual y, y dar las charlas para los, los que asistieron. Pero eso fue por ahí el obstáculo ya que este proyecto lo incorporan eh, estudiantes de la carrera de medicina, de farmacia y de biotecnología, docentes, equipo psicopedagogo de la universidad, y bueno, eh, coordinar con una población sin fin de lucro y con las escuelas fue un poco complejo. Eh, una parte, pero no sé si es importante, sino más bien la realidad que podemos observar, sobre todo en el barrio, donde también asistieron los padres con los niños, fue que hay muchas personas que tienen charas y lo más preocupante para mí fue eh, hablar con las madres que, que, que tienen charas, saben que tienen charas, que no accedieron al tratamiento, eh, que tienen hijos y que no le hacen el diagnóstico ni el tratamiento. Eh, porque ellos eh, ven a sus niños saludables y, como sabemos, esta es una enfermedad silenciosa entonces no consideran que los chicos tengan eh, chagas. Como yo les decía que se debía hacer el, hacer el diagnóstico y el tratamiento, bueno, la primera eh, respuesta que tenía es no creo que tengan, no creo que mi hijo tenga. Y la segunda es, eh, por ahí, el tiempo que lleva a acceder al, al hospital, a los y demás. Pero bueno, eso fue el principal proyecto. Este el problema, o, o bien la realidad que, que pudimos observar, también bastante desconocimiento, sobre todo por parte de los niños. Eh, preguntábamos, por ejemplo, si sabían de qué se alimentaban las hinchutas. Nos decían que eh, tuvimos una respuesta un poco graciosa, pero nos decían que de hierbas, de, de pasto, no, no sabían, pensaban que eran como otro tipo de insectos. Pero bueno, pudimos eh, lograr nuestro objetivo de llevar información sobre esta enfermedad. Y, como algo transversal a todas las demás experiencias que vienen al mural, es la satisfacción que logramos tenernos los que podemos eh, trabajar sobre esta problemática, eh, hablar a los demás sobre la misma, visibilizarla más. Y, bueno, en mi caso particular, devolver un poquito a la sociedad, no mucho que invirtió en nuestra educación, eh, ya que estuvimos en, en universidades públicas. Gracias. Gracias. Gracias Katia por tu intervención. Eh, continuamos con Dominga Moreno, que había pedido la palabra también, había levantado la mano. No sé, Dominga, si nos escuchás. A las personas, por ahí eh, quería aclarar que si hay muchas personas anotadas y no llegan a poder, eh, por una cuestión de tiempos con la plataforma, no, no tenemos lugar para para todos y todas, les pedimos les vamos a dejar nuestros correos para que nos dejen sus devoluciones, intervenciones o comentarios para que todas las eh, para que todas sean tomadas en, en nuestra sistematización ahora después les compartimos bien los correos eh, pero vamos a intentar de que lleguen la mayor par, eh, participación posible eh, si sí, Dominga no nos no escucha, creo que por ahí se le disparó la, la levantada de mano nomás eh, continuamos con eh, a Aligio Ángel quería participar. Eh, a ver, un segundo. Ahí está. Ay, no se me pasa. No sé qué pasa. Ahora guarden un minuto, por favor. Bueno, voy a continuar con el próximo intento pasarlo. Sergio Meli de San Juan, que se prepare, que ahí lo... Sergio, ¿nos escuchás? Tampoco... Sergio, ¿me escuchan, ¿Me escuchan ahí? Ahora, perfecto. Ahí está. Parece una sesión de espiritismo. Estás ahí, ¿me escuchan? <risa> <risa> yo el experimento preguntaba yo, están todos ahí Porque pensé que me... <risa> viste. Bueno, buenos días para todos y todas. Buenos días. Eh, nada. Este eh, del otro lado por ahí está conectada <risa> Liliana Salva, que es la jefa del programa pero ella tiene problemas para comunicarse, uno no tiene, no tiene cámara ni tiene micrófono. Así que me mandó que yo que estoy en mi casa y, y con las posibilidades tecnológicas, hablara yo. Este tema de qué salió mal en, el, en nuestras estrategias de comunicación que planteó Mariana San Martino recién, es muy interesante, sumamente interesante, porque es cierto, todos hablamos de lo que hacemos, pero nunca hablamos de los resultados, nunca hablamos de lo que nos salió mal. Y acá en, en San Juan este, tenemos un serio problema con la enfermedad de Chagas porque tenemos la vinchuca en plena ciudad. ¿Está bien? Nos acostamos y nos levantamos con, nuestro, con nuestras vinchuquitas dentro de las casas, dentro de nuestras viviendas, eh, en pleno centro. Y después de ahí, este, hacia las zonas rurales, a veces mejor un poco, a veces empeora, pero en general empeora. Tenemos mucho problema con esto. Ya hemos tenido casos de Chagas agudo vectorial en plena ciudad en plena eh, enclave este, urbano. Eh, hemos hablado muy mucho estos últimos cuatro años del programa, hacia la comunidad, hacia la comunidad en general, y hacia la comunidad sanitaria, hacia la comunidad médica. Nos hemos recorrido centros de salud, hemos recorrido eh, este, escuelas, hemos hecho capacitaciones para docentes, tres simposios. Eh, el último fue virtual, hace, ahora en los últimos días de agosto. Eh, que puso énfasis precisamente en el tema de la comunicación, el tema YEC y soy testigo, este, privilegiado de todo lo que se trabaja en YEC porque Adriana Sánchez, que es la encargada nuestra de YEC, es una mujer muy trabajadora y hace unos esfuerzos enormes por llegar desde programas hacia la comunidad sobre todo hacia la comunidad este, interna, hacia la parte sanitaria y sin embargo no hemos tenido el éxito que esperábamos la verdad que no eh, los dos casos agudos vectoriales de San Juan en zona urbana fueron tratados este, al principio por, el, por los médicos como eh, una infección o una celulitis en el ojo, hasta que a alguien se le ocurrió uno o dos meses después de que el paciente podía tener chaga, cuando tenían un signo de romaña de libro, por ejemplo. Entonces, eh, siempre nos planteamos desde dentro del programa qué falla, cuál es el problema. Eh, qué es lo que no estamos diciendo para que nos hagan caso y Katia recién acaba de darme una clave, la gente no cree que esté enferma cuando no tiene síntomas, esto de disociar el síntoma y la enfermedad es un problema ¿cuántos de ustedes se han hecho un, un chequeo últimamente sin síntomas, sin sentir absolutamente nada? Esto es un serio problema que tenemos en general en el ámbito de, de, de la salud por, este, por esta sucesión de, de, de, del, del viejo axioma de una enfermedad, un remedio, un estudio, una atención, una cura. Eh, entonces, perdemos el concepto sanitario del problema, perdemos la dimensión sanitaria del problema. Yo siempre digo que Chagas, más allá de una enfermedad en sí, es un indicador sanitario. Chagas, sífilis, sífilis. Y, y tuberculosis son tres indicadores sanitarios, cuando yo tengo chagas, sífilis y tuberculosis dando vuelta en una comunidad tengo un problema sanitario subyacente que no estoy viendo que no estoy apreciando entonces, ¿cuál sería el mensaje? y se los dejo como una pregunta ¿cuál sería el mensaje que debiéramos dar para convencer que una enfermedad sin síntomas es una enfermedad es un problema de salud es una, es un, una disrupción en nuestro, en nuestro ámbito de la salud. ¿Cuál sería el mensaje? Porque eh, veo que hemos, traba, hemos hecho un trabajo colaborativo fantástico, hemos hecho una cartelera con un montón de trabajos aportados desde distintos sectores, desde distintos ámbitos. Eh, acá hay eh, en este momento científicos, hay docentes, hay gente del sistema sanitario, pero siempre nos está faltando esto que dice Mariana con mucho, mucho tino, y es qué salió mal, qué es lo que no hicimos, qué es lo que no vimos para convencer a la gente. Eso era todo lo que quería dejarles en la mañana de hoy como, como mensaje. Eh, muchas gracias por el espacio y les deseo una buena jornada a todos. Gracias, Sergio. Eh, nos permitís reflexionar un montón. Eh, voy a continuar pasando a la gente porque tenemos un montón de gente y quiero que, que todos puedan participar, la mayoría. Les pedimos que sean los más breves posibles. Ahora, desde el equipo de IAC de Santiago van a, a participar eh, y que también se presenten las personas que estén de ahí. Aguárdenme un segundo. Ay, no los veo más. Aguarden un segundo, por favor. Creo que no están más. Continuamos con Elvira y Dalia. Elvira, ¿nos escuchás? Mientras voy buscando si los de Santiago continúan. Ahí está. Elvira, sí. Y después participan pues, los del equipo de de Santiago. Sí, hola, muy buen día. ¿Me escuchan bien? Bueno. Sí, perfecto, perfecto. Ok. Bueno, pues muy buenos días. Yo soy Elvira y estoy comunicándome con ustedes desde Jalapa, Veracruz, México. Actualmente presido la Federación Internacional Fin de Chagas y para nosotros es un gusto poder estar con ustedes este día. Eh, nuestro problema que nosotros encontramos es, primeramente, la asociación. O sea, cómo poder lograr que las personas se empoderen y logren pequeñas celdas para asociarse y que después éstas trabajen de manera comprometida y responsable. Sabemos que todo esto es por voluntad. Los asociados no recibimos un sueldo, entonces nos cuesta mucho trabajo hacer eh, pues, conciencia en las personas de, de la falta de asociación. ¿Por qué la falta de asociación? Porque si nos asociamos, vamos a lograr más cosas que nosotros solos, ¿sí? Eh, hay un equipo en, en España que, de la compañera Cristina Parada, que por ejemplo, ellos buscan personas voluntarias, las capacitan como agentes de salud y ellos van a ser también eh, una manera de, de entablar una relación con la, con la sociedad, ¿no? Y con, con todas aquellas personas que que eh, pues pueden tener eh, la, la, el padecimiento de la enfermedad de Chagas. Eso sería en la parte de las asociaciones. ¿Cómo van trabajando cada una de acuerdo a la necesidad que tienen dentro de su país? Ellos identifican las necesidades y ellos trabajan eh, pues en relación a esas necesidades y con el personal que es voluntario. Ahora, ¿qué situaciones presentamos en México? La verdad es que el equipo de ustedes en Argentina quisiera yo tenerlo en México para poder hacer tantas y tantas cosas que en México no se están haciendo. Por ejemplo, nosotros no tenemos el medicamento a la venta y hay que conseguirlo a través del Ministerio de Salud o Secretaría de Salud, le llamamos acá, siempre y cuando el laboratorio estatal, que existe en 20 o 25 en toda la República, que es muy grande, certifique por dos ocasiones que tenemos eh, la enfermedad de Chagas y nos dan el tratamiento. También es gratis, pero nos cuesta mucho trabajo. Y hay personas que alcanzan este tratamiento después de seis meses, un año, o hasta dos o tres años después, porque los médicos les hace falta capacitación para saber cuál es el protocolo indicado. Entonces, las personas que, que manifestamos la enfermedad de Chagas Acá en México nos cuesta muchísimo trabajo poder obtener, obtener la asistencia de la Secretaría de Salud y poder nosotros tener a tiempo eh, el tratamiento y no, no después desarrollar eh, un problema mayor que nos lleve a, a la fase terminal. Entonces, por eso es que es importante que todos, todos nos podamos asociar, que caminemos también en, en, en, ese, en ese conjunto de que más personas cada día estén... Eh, pues eh, con la voluntad, con la voluntad de poder ayudar a los demás. Si yo tengo chagas y ya mi, mi tratamiento lo tomé y ya fui una de las personas afortunadas de haberlo seguido, ¿por qué no compartir eso con los demás, con aquellos que, que posiblemente viven en las zonas rurales o en zonas lejanas ¿no? donde no tienen la posibilidad? Entonces creo que nosotros los asociados somos esa parte fundamental para poder llevar a cabo eh, con, en conjunto con, con las Secretarías de Salud de, de todos los países eh, esta, esta bendición. ¿no? Y de las cosas que les puedo yo pues, decir de México es que cuando asistimos eh, a, a dar pláticas donde hay un exceso de, de varones, pues obtenemos menos... Este, Cómo les diré, eh, obtenemos menos eh, participación de ellos. Sin embargo, cuando hemos ido a, a lugares a donde hay mujeres y estas son madres, la participación es mayor y también la participación es mayor cuando estamos en escuelas primarias de niños pequeños. Ellos nos ponen mucha atención y creo que son los mejores para poder eh, llevar eh, la información que les damos ya que van a estar más pendientes y eso eh, pues va comprometiendo a las futuras, eh, perdón, a las futuras eh, eh, generaciones. ¿no? Entonces yo, yo votaría mucho porque se sigan dando esas clases en escuelas primarias, porque esas serán las generaciones de, del futuro. Bueno, eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias y muchas felicidades al equipo. Hacen un excelente trabajo y sobre todo el que compartan con nosotros sus estrategias. Es maravilloso porque quizás más adelante las podamos llevar a cabo. Sí, gracias y buen día. Muchas gracias, Elvira, eh, por tu participación. Eh, continuamos con el equipo IET de Santiago del Estero. A ver si pueden habilitar el micrófono. Muchas gracias nuevamente. Así damos lugar a, a que tenemos como 10 personas más todavía que quieren participar. No sé si está el equipo IEC de Santiago. Ahí está. Hola, buen día. Buenos, buenos días. Parte. Mejor que se presenten así. Ahí está, ahí los vemos. Eh, así estamos bien. Ahí va. buen día este, Mi nombre es Ariane. formo este, parte del equipo IEC de aquí de la dirección de rectores. Eh, queríamos comentarle en breve, digamos, que el equipo de IEC eh, trabaja todos los años, ¿sí?, y hemos presentado las actividades del 2019, porque se nos ha dificultado mucho poder este, desarrollar algunas actividades del 2020. En 2019 eh, hemos trabajado en varios departamentos, pero en el mes de agosto hacemos un hincapié, este, todo el mes, digamos, la Semana de Chagas. Hemos trabajado en lo que es el departamento Banda, en el interior de aquí de Santiago del Estero, en capacitación en todas las escuelas rurales de ese departamento, en este, nivel primario, secundario, terciario, nivel inicial, sí. Y durante esas capacitaciones se ha desarrollado lo que es el acto central el último viernes de agosto en la ciudad de mira en la plaza central, este, para que puedan asistir todas las escuelas y presentar, digamos, cada uno de sus trabajos. La verdad que estamos eh, muy agradecidos y tenemos el apoyo constantes de lo que es el nivel de educación, los municipios, eh, el desarrollo de todas estas actividades. Eh, se ha realizado el, el acto central con la participación de alumnos y docentes, ha presentado maravillosos trabajos, maquetas, exposiciones, afiches, muestrarios, eh, se ha presentado distintas maquetas de ranos, ¿sí? Ha sido un trabajo extraordinario desde la parte solo del pie, de la dirección de vectores, así que contamos con el apoyo también de la parte del ministerio, de la parte de, de salud, de todas las grupos hospitales y por ahí la, uni, la, el único, la única dificultad o obstáculo que hemos podido este, tener, digamos, en el desarrollo de esa actividad es eh, que eh, no han podido asistir todas las escuelas debido a la, a la distancia, al no tener estos recursos para poder trasladarse. Pero sí el acompañamiento de los docentes, de los, de los papás, de los alumnos y de los niños en el desarrollo de esas actividades, la verdad que estamos muy contentos por todo el apoyo. Y uno de los logros importantes también de la dirección de directores es poder lograr que eh, la Cámara de Diputados lo pueda este, declarar de interés este, provincial y legislativo a la, a la semana de Chagas. Con esto nos ayuda a visibilizar, digamos, lo que es este, la enfermedad de Chagas y saber y darle la importancia que, que se merece esta problemática, eh, más que nada, que sabemos que Santiago del Estero es una de las provincias que es endémica, digamos, y eh, estamos trabajando. ¿Hola? Sí, sí, se escuchó, se cortó un poquitito, pero se escuchó. Perfecto. Bueno, eso queríamos comentar y muy agradecidos, nos ha parecido una buena iniciativa del local y de poder compartir todas las provincias nuestras experiencias. Muchas gracias a, a todo el equipo, eh, les mandamos un, un gran abrazo a la distancia y ahora continuamos con Liliana Carrizo, que había pedido la palabra, ¿estás ahí? Yo ya... Hola, Hola sí, buenos días. Sí, se escucha perfecto. Está buenísimo. Bueno, primero... Soy Mariana Carrizo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cusco. Y bueno, desde hace un tiempo que conocimos a Mariana en una jornada justamente de fortalecimiento de la enseñanza de la enfermedad de Chagas, comenzamos a trabajar en el área de parasitología del segundo año de la Facultad de Ciencias Médicas eh, en lo que era la implementación del taller de por qué hablar de Chagas, y fue una muy buena experiencia los dos años que pudimos hacerlo, no es algo que haya comentado en el, en, en el muro, por eso es que lo quería comentar, y por otro lado eh, el problema que encuentro es la falta de disponibilidad por ahí de las facultades justamente de implementar este tipo de de metodologías de enseñanza eh, que son mucho más participativas. En nuestro caso participaron todas las estudiantes y estudiantes que participaban de los voluntariados año a año. Eran parte, eh, digamos, no había docentes, no había eh, estudiantes, era una mateada de 60 personas. Y aunque parecía difícil aplicar el, el, el modelo del, del taller que plantean en el libro de que hablamos cuando hablamos de Chagas, la verdad que la vez que lo pudimos hacer fue muy satisfactorio, el inconveniente es cómo lograr que este tipo de actividades se implementen en los, en los programas, currículas, cuando no soy el director del curso. Cuando soy el director lo puedes meter, cuando no sos la directora no lo puedes meter. Bueno, por ahí es un absurdo lo que uno dice, pero... Eh, a pesar de la buena participación y a pesar de la buena, digamos, la trascendencia que yo pude observar, o que pudimos observar, fue en todo caso que a partir de eso muchos más estudiantes quisieron participar de los voluntariados de Chagas que hemos presentado, que sí están presentados en la mural. Eh, más estudiantes, a medida que avanzaban en los años, nos consultaban de... de de algunos conceptos que escuchaban en años siguientes, como en epidemiología y demás, que están utilizados en la, de una forma muy... o sea, seguir utilizando, como decían ustedes, chagásicos, seguir utilizando mal de chagas en la educación nos parecía bastante digamos importante que se notaba que lo que había pasado en ese taller había servido para que en años posteriores el estudiante se se, eh, fuera crítico respecto de lo que se le iba eh, enseñando en otras áreas de la, de la misma carrera. No sé si se entiende. Era, era eso, que una de las formas que me parece interesante de empezar a plantear la enseñanza de la enfermedad de Chagas en la universidad también es eh, los talleres participativos. Esa sería en resumen. Muchas gracias Liliana, clarísimo. Eh, te agradecemos por, por tu intervención, se escuchó perfecto. Continuamos con Leticia. Muchas gracias a ustedes por darnos estos lugares de participación, obviamente. Gracias, vamos a dejar al final del evento el, el contacto también para que puedan eh, escribirnos con, con, con todas estas reflexiones también por, por privado. Ahora continuamos con Leticia. Leticia, ¿quieres probar, por favor, si, si te funciona bien? Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, me llamo Leticia Gómez, soy médica veterinaria, y como contaba en el video, por 10 años fui estuve a cargo del programa de Chagas Municipal de la ciudad de San Rafael, en realidad el departamento de San Rafael, Mendoza, y bueno, y llegamos a lo que yo presenté ahí, porque me pareció importante hacer hincapié en el trabajo interdisciplinario, eh, llegamos hasta esa herramienta por la por hacer el trabajo en terreno, el trabajo de análisis de vinchuca, lo que hacemos, los que trabajamos mucho con la parte vectorial, y eh, primero que nada, por haber llegado primero a la parte educativa, que ahí fui cuando conocí a Mariana San Martino, y en realidad todo su grupo, porque Mariana, bueno, es la que más conocemos, pero en realidad tiene todo un grupo atrás que es bastante importante lo que hacen, y lo que investigan, y, y bueno, y a la hora de teatro llegamos porque nos pareció que era más directo llegar a, a los niños y eh, a, las, a las casas, a sus familias. Eh, muchos años, eh, varios años, como contaba ahí, estuvimos haciéndola y nos eh, encontramos con esa dificultad de que por ahí los docentes tienen como mucho, mucho para dar y con respecto a la salud les a veces les queda, como colgado, por así decirlo, la parte de Chagas y en Mendoza es una provincia de alto riesgo y el departamento de San Rafael si bien está casi más al sur, eh, de lo que vendría a empezar toda la parte de lo, de, de lo vectorial, de alto riesgo más importante, eh, eh, empezamos a encontrar o sea, la presencia de Bichucas y, y después se empezó a, como a difundir más y a, a hablar con esto que, de lo que es hablar de Chagas y la dificultad de llegar por ahí, encontrábamos esto llegar a, a los establecimientos, porque si bien el eh, programa por ahí podía llegar a tener relaciones un poco más para arriba, lo vertical, eh, siempre fue más municipal. Entonces, eh, ahí fue cuando empezamos a, iban a tejer redes con Cruz Roja y con, otros, con otras asociaciones, sin lucro, y, o planes nacionales inclusive así que yo creo que también tiene mucho que ver eh, las dificultades humanas por ahí que, que, que tenemos y, y por ahí esto de lo biomédico trabajar con el hospital y trabajar con otros lugares que están por ahí como muy, muy, um, muy llenos de, de otras cuestiones y que por ahí no, no reconocen que es importante trabajar Chagas también desde la educación y de la comunicación. Eh, y, y, bueno, y con respecto, yo creo que van cada uno de los que trabajamos en esto, bueno, yo hoy no estoy trabajando en Chagas, hoy vivo en La Pampa, eh, pero los que participamos en esto, tratar de abrir nuestra cabeza y nuestra empatía, nuestros corazones para poder abrirnos con cualquier persona, de que quiera participar y cualquier persona que participe de otras actividades o otras profesiones. Eso quería contar nada más. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Muchas gracias Leticia. Ahora vamos a continuar con Inés Iglesias. A ver, aguardanos un segundo, por favor. Porque hay muchos mensajes en el chat. Lamentablemente no, no voy a poder hacerte panelista. Eh, después les vamos a, a dejar, eh, seguimos con Victoria Rivas, les, les vamos a dejar los correos para que puedan enviarnos sus reflexiones a través de ahí. Eh, un segundo, por favor. Ahí está Victoria, ¿nos escuchás? Hola, buenos Hola, días. Victoria, perdón. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto, se escucha. Bueno. Eh, bueno, les quería comentar que soy Victoria Rivas, docente de la provincia de La Rioja, de una escuela primaria. Eh, a la mañana tengo el segun, un segundo grado y a la tarde llevo un cuarto grado. Eh, bueno, quiero ser breve, quería contarles, eh, si bien ya en el, en el muro conté la experiencia Solamente puse lo que trabajé en segundo grado, eh, lo de la tarde lo dejé para las, para las seños que me brindaron el aporte para poder trabajar eh, Chagas. Eh, para mí en realidad fue muy fructífero. Eh, me encontré con, con alumnos que conocían qué es, qué es Chagas, ¿por qué? Porque su familia, algunos de, sus, de los integrantes de su familia eh, tienen Chagas. Entonces, este, es como que para ellos fue un, lo hicimos a través de una exposición donde ellos pudieron contar sus experiencias y la palabra del docente como que estaba de más. Eh, si bien puedo decir que un obstáculo eh, así a nivel, a grandes rasgos que yo he notado y he visto a través de estos años trabajando en la escuela, es como que si no, hasta que no te pase. Eh, no tomas conciencia, eh, siempre lo ves de, de lejos, es como, como decían por ahí, eh, hacemos el afiche, hacemos la propaganda y queda ahí nada más. Eh, no, en realidad este, nos damos cuenta de que esto afecta, nos afecta, así como nos está afectando el dengue, eh, como nos está afectando el coronavirus. Entonces yo creo que eh, la comunicación eh, la empatía, esos son los, este, los que nos obstaculizan a la hora de poder eh, brindar y poder seguir, como decían también por ahí, a futuro, conocer y tener esta, esta realidad que uno la tiene, porque en realidad la tiene, está, está. Pero es como les digo, hasta que uno no, no encuentra la, la chinche, como me decían los niños, seño, tenemos que encontrar la chinche, y ellos, bueno, me decían, por el color, porque todas no son iguales, así que todas no tienen la enfermedad. Además, la chinche no está enferma, sino que ella tiene que haber picado a alguien que, que tenía el parásito para ella poderlo eh, transmitir y pasarle a otra persona. Entonces, este, eso es lo que quería yo comentar. Eh, acá en La Rioja nosotros en el hospital eh, se hacen los exámenes de chagas, cuando el, el médico lo, lo prescribe se hacen los exámenes de chagas, eh, no se cobra nada. Eh, otros eh, lugares, otros eh, sanatorios, lugares también, también se los hace. Este, o sea que hay una predisposición por parte de sanitaria en hacer y bueno, y cuando se puede se, de, de hacerlo, se lo tiene que hacer. Es más que todo una falta de, de concientización. Y bueno, y si hablamos de, de la transversalidad, y bueno, y tocamos todo, ¿no es cierto? Hablamos de, de la salud, que es un derecho. Eh, hablamos este, de, la, de la sociedad, que esto no es algo que aparece ahora, sino que es algo que ya eh, con el tiempo, en una línea de tiempo, si lo ponemos ya fue de hace, de hace mucho, o sea que no es que se conoce ahora y que ahora lo trabajamos porque fue el mes de Chaga en el mes de agosto, eso siempre yo lo digo, uno siempre se prepara porque llega el mes de agosto y bueno, el mes de Chaga. Eh, llega tal cosa y bueno, lo preparamos porque es el día de la primavera no, no dejarlo, sino ser constantes en la enseñanza y en el aprendizaje de los chicos, o sea volver siempre, retomar eh, cómo estamos cómo está la familia sobre todo ahora, ¿no? que están todos en, que están todos en la casa entonces sería bueno esto de que todos este, puedan conocer más Chagas Gracias Victoria por, por tu intervención ahora van a venir Alejandra Sandoval que, que se va a presentar ¿Ya estás Alejandra por ahí? Vamos a ver si nos entran todos los que pidieron la palabra Alejandra, ¿te escuchás? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. A ver, quiero desactivar el video. Ah, no sé, sí. Bueno, bueno, eh, ah, sí, ahí, ahí me veo. <risa> hola a todos, eh, a todas, ¿cómo están? Eh, bueno, yo de, desde Chubut eh, les hablo, mi nombre es Alejandra Sandoval, soy médica veterinaria. Eh, soy parte del componente IEC de, de Chagas, de Chubut. Y bueno, la verdad que fue una experiencia, la verdad, eh, riquísima, riquísima de conocimientos, de valores, de intercambio de experiencias con nuestros compañeros de todo el país, eh, el haber estado colaborando también en el muro. Eh, de hecho, eh, hay compañeros de salud que también estuvieron este, colaborando y realizando el aporte eh, al mural, desde la parte de Trelew, los saludos si me están escuchando, eh, y bueno este y también esto de, de escuchar las voces del de, de resto del país fue muy valioso eh, bueno lo que dejamos eh, inscripto digamos en el mural fueron las cuartas jornadas de chagas que realizamos en el 2018 y fue el puntapié inicial también para empezar a integrar eh, a compañeros de salud equipos de salud. Creo que hay que fortalecer todavía aún más dentro de los equipos de salud la mirada de Chagas desde un abordaje transdisciplinar, pero dentro de la misma institución porque no estamos teniendo una llegada fuerte con las personas que están afectadas por Chagas en, en nuestra provincia. Y lo que sí es que hemos realizado actividades también, como decían algunos compañeros, eh, a través de redes, utilizando las tecnologías... Eh, más por el contexto en el que estamos viviendo y bueno, la verdad fue muy productivo tuvimos este, la oportunidad de realizar un cuestionario Google utilizar esa herramienta para determinar también conocimientos y percepciones dentro de lo que es los eh, profesionales de la salud de nuestra provincia y, y estamos en proceso de análisis de esos resultados que después los compartiremos en el próximo mural por el... Y por eso este, sostengo de que la verdad que, que continúe este intercambio de experiencia, eh, porque siguen habiendo producciones y, y aparte nos seguimos perfeccionando todos. En realidad este, también este, quiero agradecer a todo lo que es el componente IEC a nivel nacional, eh, al equipo también de Mariana San Martín, al grupo de Chagas, este, que ellos estuvieron, eh, fueron partícipes en esas cuartas jornadas también este, que organizamos a nivel regional en Chubut, y bueno, y nos seguimos este, enriqueciendo todos juntos. Eh, sí, otra cosa que quiero destacar es que también hay que, esto del, del COVID, ¿no? por el contexto por el que estamos atravesando, eh, tenemos que fijarnos y ver cuál va a ser el impacto también eh, post-COVID. ¿no? Eh, Chagas está incluido dentro de las patologías no COVID y está teniendo un fuerte impacto en cuanto a los tratamientos y al seguimiento de las madres, y sus niños. Eh, así que bueno, desde la comunicación, desde el componente, cómo fortalecer este, todas las dimensiones, ¿no? las dimensiones eh, bioclínica, la sociocultural, y también la política en materia de legislación, eh, que bueno, eh, la verdad que estoy bastante contenta de que se empiece a, a trabajar en la reglamentación, porque es otra dimensión que también nos va a fortalecer. Bueno, eso es, es todo y aprovecho para saludarlos a todos también, a todos y todas. Chao. Gracias Alejandra, siempre un placer compartir con vos el espacio. Eh, ahora, eh, Miriam, ¿estás ahí? Miriam de Marcos. Hola, buenos días a todos. Hola, Miriam Costa, que querías comentar sobre la transversalidad. Sí, agradecerles el espacio, el trabajo, el encuentro y comentar que, bueno, para mí dos cosas eh, pude observar transversales en, en las experiencias. Eh, una que tiene que ver con el abordaje eh, totalmente desde la diversidad, porque, bueno, por lo que veía eh, los destinatarios, este, en todos los casos eh, son todo tipo de personas de distintas este, lugares, este, realidades, eh, con o sin este, la problemática o la enfermedad del Chagas. Por un lado, bueno, este abordaje desde la diversidad, y, y por el otro, el tema de la visibilidad, digamos, de hacer visible este, la realidad del Chagas. Y no, sé, no sé si tengo poca conexión, no sé si me escuchan. No, no, se activó un micrófono, no pasa nada. Continúa, por favor. Okay. Y, por, bueno, esto de la visibilidad, este, agradecer al grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas. Eh, y, bueno, es justamente eso, eh, que, no, que, que uh, no se conozca o que no se hable, no significa que no exista. Y, bueno, por eso eh, hablemos de Chagas. Gracias. Gracias, Miriam. Para tu intervención, le doctor Freire. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Hola. ¿Se escucha? Ah, bueno, buenos días a todos y todas. Eh, Buenas felicitaciones por la gran tarea que están haciendo. Yo quisiera hacer unas pequeñas reflexiones. Eh, para asistir a un paciente hay dos formas de acceder a que el paciente sea asistido, o sea, en cuanto al diagnóstico, el tratamiento, etc. Una es desde el sistema de salud y otra es por presión o demanda de los pacientes. El componente IEC, tal cual lo están pensando ustedes, está básicamente dedicado a la población, tanto niños, mujeres, adultos, etc. Yo creo que es fundamental la capacitación al cuerpo médico. Yo he trabajado bastante en estos temas, he andado por, por todo el interior del país y muchos profesionales de alta etnicidad de alta no tenían conocimiento de la enfermedad de Chagas. Nosotros los capacitamos, volví uno o dos años después y nos encontramos que con esos mismos centros ya habían atendido 50, 60, 70 pacientes. Entonces, yo creo que el componente IEC va no solamente dirigido a la población general para que demande las atenciones, sino es muy importante el cuerpo médico, porque todavía hay muchos profesionales que aún desconocen esta enfermedad, desconocen que hay un tratamiento, y hace muy poquito, en la, les voy a dar un ejemplo concreto, en la residencia de medicina familiar, que son personas de amplio pensamiento médico y social, el 70% desconocía lo que era esta enfermedad. Entonces, si uno capacita a la población para que pueda demandar al sistema de salud y el sistema de salud no le da una respuesta adecuada, lamentablemente el paciente no se beneficia con el enorme esfuerzo que están haciendo ustedes. Yo quería plantear un, un target map de la capacitación. Nosotros sabemos que en nuestro país el chagas congénito es fundamental y muchas veces las embarazadas se conectan mejor con las obstétricas que con los médicos? Se sienten mucho más par, se sienten mucho más iguales. Y hemos tenido, particularmente yo, capacitaciones para obstétricas de la provincia de Buenos Aires que fueron realmente importantes por los resultados. Porque la obstétrica, que se siente más cerca de la paciente, la embarazada y la paciente con la obstétrica, ella también tiene que ser un motor para que la puérpera, antes de irse, exija el estudio de chagas congénito antes de que se vaya de alta. Esto me parece que son eh, algunas pequeñas reflexiones que pueden ser útiles para, para acompañar a todo el gran proceso que están haciendo ustedes. Entonces, vuelvo a insistir en lo primero. Atender a un paciente es por demanda del paciente o por sugerencia del sistema de salud. El, el esfuerzo grande que están haciendo ustedes es para eh, la población en general, ya sea niños y la población general, pero creo que es muy importante seguir intensificar la capacitación en los profesionales. Y les vuelvo a insistir en el tema de las obstétricas, porque son acompañantes para que te damos mejores resultados en el chagas congénito. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Eh, ah, está Juan Manuel. Y el encuentro de hoy estaba dirigido... Totalmente a la comunicación para toda la población. Eh, el eje de capacitación para los profesionales es parte de nuestro plan cuatrianual. No sé si Juan Manuel, ¿quieres decir algo? No, además de tener eh, el placer de escucharlo a Héctor a un maestro y además una persona que ha contribuido tanto, tanto con, con todo lo que es la problemática de Chagas. Eh, y otras también enfermedades, porque es un verdadero ejemplo y, y siempre vamos a estar todos agradecidos. Eh, sí, reforzar ese punto que es tan, tan, tan importante, nosotros lo, lo tenemos dentro de, del plan de, de los próximos años, que es trabajar muy cercanamente con los equipos de salud. Los equipos de salud en, en general, pero sobre todo eh, con los equipos de salud que asisten a personas gestantes, a recién nacidos eh, y a todas aquellas personas que, están, que, que, son, que puedan tener o presentar eh, o se puedan hacer diagnósticos tempranos de enfermedad de Chagas para tener una intervención oportuna en la calidad de vida futura, entendiendo que cuanto más temprano es el tratamiento, esto explica perfectamente el mejor efecto que yo, eh, Menores son las posibilidades de eventos adversos y que además nos saquemos de, de, de encima ese, ese temor. Hay dos temores que para mí en salud pública los tenemos que, sa que, que sacarnos de encima y con conocimiento, eso se hace con conocimiento, con experiencia científica y con eh, capacitación y actualización que son el uso de eh, antiparasitarios como para el tratamiento de, de chagas congénito y de chagas en los primeros años de vida, y el otro es el uso de penicilina eh, inyectable para el tratamiento de la sífilis Lo digo acá porque digo, siempre pienso lo mismo, los conceptos de salud deben ser integrales y en general las enfermedades que afectan a poblaciones de mayor vulnerabilidad eh, siempre van de la mano de... Eh, van, van como juntas, aunque sean diferentes los mecanismos de transmisión. Solamente eso. Gracias, Male, por, por darme la oportunidad de, de saludarlo además al doctor Freddy. Aprovecho para leer algunos comentarios que me están llegando a mí, eh, saludando al doctor, eh, desde Chaco, Katia Ceremeta. Eh, eh, Aligio, Ángel, eh, varias personas eh, saludando a, a Héctor Freilich y, y agradecemos también la participación. Eh, no sé si quiere decir algo más y si no ya continuamos con las dos o tres personas que nos restan. Se nos extendió el horario, pero, pero aprovechamos para, para poder escuchar a, a todos y todas. Eh, Andrea, varia, ¿tenías la, la continuidad de la palabra? No sé si eh, o Héctor quería decir algo más. Bueno, eh, viene, eh, ah, ah, ahí saltea, sí. es que no podía activar. ¿Me escuchan? Sí, perfecta, te escuchamos. Hola, muy buenos días a todos y todas. Eh, es un placer eh, estar eh, escuchando, compartiendo, mirando el, el panel. La verdad es que eh, solo quería, eh, eh, digamos, recoger, agradecer este espacio y, y, y la verdad es que somos, eh, yo estoy, perdón, no me presenté, alguien dijo presente, soy Andrea Varia, antropóloga, eh, trabajo en la Universidad Autónoma de Chile eh, y hace años vengo con el, el tema, ¿cierto?, eh, acompañando en distintos espacios a las personas afectadas eh, potenciando parte de lo que ustedes también plantean de, de sensibilizar al interior de los equipos eh, eh, y ser de alguna manera una vez rara en algunos contextos, ¿no? Porque en este país hemos olvidado la, la enfermedad de Chagas y hoy, y hoy yo diría que ya se está retomando y, y yo creo que gracias también a que hay personas migrantes que son afectadas que llegan de otros países y que requieren ¿cierto? acceder a, a tratamiento, a, a salud, eh, también los equipos y eh, eh, estamos mirando nuevamente de alguna manera, ¿cierto? en distintos eh, eh, ámbitos, eh, eh, al, tanto al vector, a las personas, eh, a su afectación y también a los equipos. Solamente decir, alguien decía, eh, enfoquémonos en, en, en las partes buenas y también en las dificultades. Eh, yo creo que eh, hemos hecho un esfuerzo interesante en el contexto de un proyecto que lo pudimos compartir en, en, el, en, el, en el muro, que es eh, Chao Chagas Chile, es un proyecto que a partir de ir identificando aquellos eh, componentes más subjetivos que subyacen ¿cierto? tanto en los equipos como en las personas nacionales e inmigrantes podamos construir eh, eh, otras formas de informar, de educar, de comunicar en torno al Chagas. Estamos mm -hmm. trabajando en eso. Eh, yo creo que hay un aporte importante que, que, que tenemos que ir haciendo en, eh, en eh, construir relaciones. Nosotros como universidad hemos estado trabajando eh, de la mano con los equipos de salud, del Ministerio de Salud, de algunas regiones, y yo creo que eso ha sido un aporte eh, para ambos lados. Hemos ido fortaleciendo redes. Eh, y a propósito del encuentro, cierto que ustedes han eh, sistematizado también en, en este producto que compartieron hace un rato atrás, Tuvimos la posibilidad, y yo también agradezco y quiero contar, eh, de eh, realizar una reunión en agosto, en donde parte de ustedes estuvieron en esa reunión, eh, se compartió con los equipos de salud del ministerio y algunos eh, de los profesionales que más eh, trabajan, justamente para pensar elementos que ustedes eh, plantean. Hoy día estamos en pandemia, eh, qué pasa cierto con la detección eh, durante el embarazo, eh, ¿Qué pasa con los tratamientos? ¿Qué pasa con la detección en un contexto en que la gente está eh, disminuyendo la donación de sangre? En fin, eh, poder construir redes al interior de nuestro país, ¿cierto? Entre distintos, eh, intersectorialmente, poder construir redes más allá de las fronteras, a mí me parece que es una súper oportunidad y yo creo que más, hoy más que nunca tenemos que... Eh, que que llevar, ¿cierto?, instalar ese eh, impulso más en, en el contexto en que las personas se trasladan, algunos están volviendo a sus países, a sus territorios afectados también por, este, eh, por el, eh, la COVID. Así es que nada, agradecerles de todo corazón eh, esta iniciativa, admirando siempre el trabajo que ustedes como equipo desarrollan y, eh, nada, un abrazo a todos y cada una de ustedes. Gracias, Andrea, desde Chile. Eh, ahora tenemos solo una intervención más porque Evelyn de Formosa no nos anda para pasarte. Te pedimos que nos envíes tu, tu reflexión a nuestro correo, después eh, lo volvemos a, a pasar. Eh, y Julio Silvero, si, si quieres participar, es nuestra última intervención y después... Eh, Ana y, y Mariana van a, van a hacer unas eh, palabras de cierre del espacio y después ya compartimos un video con todo lo que con lo que fue este mes. ¿Julio? Hola, buenos días. Este, ¿Se me escucha bien ahí? Sí, sí, perfecto. ¿Hola? Ah, perfecto. Bueno, muy... eh, mi nombre es Julio Silvero, yo soy encargado del control de plagas, eh, control vectorial de la Municipalidad de Concepción de Bermejo. Yo quería hacer referencia a una experiencia que tuvimos con respecto a la articulación con el sector privado. Si bien nosotros trabajamos eh, institucionalmente con las escuelas a través eh, de concursos, diferentes propuestas de análisis de la problemática de Chagas y Dengue, eh, principalmente en el sistema educativo, también en conexión con el hospital, y en el caso del control vectorial, con conexión también muy estrecha con el programa provincial de Chagas, allí con Janina en este momento, pero nosotros venimos desde, desde el año 2007, trabajando en el control vectorial y, y el programa interinstitucional. Eh, una puerta que se nos ha abierto en el año 2010 eh, fue empezar a tener relación con una empresa que se interesó también en el programa. Eh, algo interesante es que muchas de las empresas, sobre todo las empresas grandes, eh, ...como parte de, la, de los programas o políticas de sustentabilidad que tienen... ...es hacer aportes a las comunidades en donde tienen presencia... ...y muchas veces eso se traduce en apoyos muy interesantes... ...en el caso de nosotros que nos contactamos con la empresa BAF... Eh, ...por una cosa providencial podríamos decir... ...porque en una feria de municipios encontramos a uno de los gerentes de la empresa... ...que nos preguntó qué productos usábamos en el control de Chagas... ...y bueno, da la casualidad que ellos son fabricantes de un insecticida la Fendona 6SC, que se utiliza frecuentemente en el control de chagas a nivel mundial, y de otros productos de control vectorial, como el ABAT, el Interceptor, en otros lugares más en Asia, ¿no? eh, Y bueno, todo eso hizo que nos conectemos con ellos, que les, les pareciera interesante a, a, a apoyar un programa local, y eso abrió las puertas para recibir mucha capacitación de parte de la empresa, porque al ser fabricante de insecticida, ellos conocen, por decirlo así, muchos tips, muchos detalles acerca del funcionamiento. Hicimos pruebas, ensayos, ellos nos proveen el insecticida de manera gratuita. Eh, también equipos de protección, porque bueno, es una empresa que tiene mil empleados en Argentina y tienen a disposición muchos recursos. Y eh, esto, digamos, como para tenerlo presente para los equipos locales, eh, no sé si a nivel nación o, o tal vez a nivel más local, pero poder buscar empresas que se interesen en apoyar los programas, eh, hacerle la propuesta de invitarlos en realidad a participar, que creo que es algo muy recomendable y que forma parte justamente del enfoque interinstitucional, el programa que tenemos en Bermejo, en el centro de la provincia del Chaco, ¿no? donde hay presencia de muchas empresas eh, agrícolas, algunas eh, más grandes, otras no tanto, pero todas tienen ahí una presencia que van entendiendo, eh, si uno se los propone también, de hecho muchos ya lo tienen incorporado como parte de su estrategia, que es importante que las comunidades en donde ellos tienen presencia puedan ser sanas, eh, allí, bueno, eh, ellos eh, siempre en conexión con el Ministerio de Salud, eh, recuerdo que varios representantes del Ministerio han estado con el gente de la empresa BAF, eh, es una multinacional importante, pero eh, hay muchas otras que pudieran sumarse. Entonces mi mensaje, en vista de nuestra experiencia, nosotros hemos tenido mucho apoyo de, de equipos importantes, como la máquina de termoniebla, que es una máquina más cara en control vectorial, equipo de GPS, de protección. De hecho, también se pueden hacer créditos fiscales, donde las empresas eh, deducen de sus impuestos, ¿no es cierto?, un apoyo directo hacia una localidad, y eso después se descuenta. Pero es una manera en que ellos participan, eh, y da un impulso, una sinergia a los programas locales eh, donde se apunta a mejorar la calidad, a medir los resultados, a exponerlos, quizá una de las dificultades que se plantea es tener toda la información para presentar de manera ordenada los resultados y decir, bueno, hicimos esto, esta intervención, tuvimos estos resultados, los venimos manejando así, pero a través de esa eh, conexión, a través de, de, de ese intercambio de información eh, y del apoyo de este tipo de eh, empresas privadas, eh, pienso que, en el caso nuestro, sin duda nos ha ayudado mucho, pero pienso también que en muchos otros lugares se puede replicar ese tipo de interacción y que puede ser muy sano, muy provechoso y eh, puede impulsar mucho ese tipo de programas locales. Bueno, gracias, Julio, por la participación. Mariana, Ana, ¿quieren hacer un...? Vale, gracias, Vale. Eh, pues yo, no, compartir ahora ya estamos cerrando todo, un par de cosas, primero que estamos repasadas de hora y todavía quedan 106 personas en la sala y eso es maravilloso eh, segundo lamentar que no pudo no la pudimos escuchar a Inés Iglesias porque ella representa una de las hermosas e increíbles sorpresas que tuvimos en esta convocatoria a construir un muro colaborativo porque ella está en Japón fue de allí que, que nos envió su, su hermosa eh, intervención y reflexiones sobre lo que el trabajo que ella está haciendo, mencionarla como ya la sorpresa, ¿cierto? sin desmerecer ni mucho menos eh, todo el resto de las contribuciones que tuvimos de otros países, y que hablar de todas las que tuvimos de las provincias de, un ámbito, de ámbitos sumamente variados, eh, y que... Eh, algo, algo que quiero, digamos, quiero rescatar un par de cosas además de esto. Eh, primero, algo que por ahí quedó medio recién no muy claro, eh, una de las intervenciones que tenemos en el mural es habla de la jornada de fortalecimiento de la enseñanza de la enfermedad de Chávez en las carreras de ciencias de la salud. Eh, respondiendo un poco a la reflexión que hacía Héctor, claro que hay mucho trabajo por hacer eh, vinculado con los equipos de salud, pero por suerte ese trabajo está reflejado eh, en el mural, el trabajo que vienen haciendo, impulsado por Edgardo Moretti y Beatriz Basso de hace años, eh, que va a tener ahora su próxima jornada en octubre, da un poco cuenta de eso. Cuando hablamos de componentes IEC, información, educación y comunicación, no son solo las actividades eh, en la comunidad, o pues sí, pero entendiendo que médicos, médicas y el resto del equipo de salud son integrantes de las comunidades también, también. Eh, entonces, reflexionar sobre eso y tomando este, este, estos actores tan, tan importantes y clave en esta problemática, eh, poner, también quería llamar la atención de la necesidad no solo de pensar toda la formación que hace falta sobre los aspectos del ABC, del chagas básico y biomédico, sino sobre los aspectos de educación y comunicación vinculados con la problemática. Eh, pensar eh, los equipos de salud como destinatarios fundamentales también de esas reflexiones, y, y en ese sentido también quería rescatar, y son poquitas, pero, pero son valiosas, y ojalá en un próximo padre podamos tener más, experiencias de educación y comunicación en Chagas generadas y motorizadas por los equipos de salud. No son la, la mayoría, pero hay, eh, y eso es bueno y lo quería, lo quería traer ahora brevemente, ya para ir terminando agradecer, eh, agradecernos, reconocer por leyendo todos los comentarios que aparecen en el chat, los que nos llegan por WhatsApp, por mail, lo que estamos recibiendo que es son las felicitaciones y, y el agradecimiento eh, al, al espacio, el poder tener un lugar medio medio atravesado por la pandemia, pero un lugar donde, donde las distintas experiencias de personas pueden ser escuchadas y han podido compartir y pueden eh, nada, ver un poco eso, los problemas que tiene una pueden ser los problemas, las soluciones que tiene otra experiencia, eh, y, y lo quiero destacar porque no es habitual, eh, al menos, digamos, en Chávez ni en otras cosas, digamos, estamos como muy acostumbrados a que hablemos siempre las mismas, y me incluyo y agradezco que, que Liliana Carrizo, haya que me nombró, haya enseguida se haya corregido, no corregido, Haya aclarado que está, soy a lo mejor la. la, la no sé, quien anda mucho por muchos lugares, pero, pero no dejo de ser un integrante más de un equipo de tremendamente comprometido, creativo y, y repleto de saberes que está detrás de si sí, está uno o dos caras que a lo mejor son las más visibles. Y quiero hacer la reflexión sobre autorreferencial para pensar también lo que pasa en Chagas en general muchas veces son las mismas personas las que hablan siempre y las que son convocadas, y es lo que ha sido rescatado en este, que eso está buenísimo, que saben del tema, que hablen y que, hablen, que compartan sus, sus saberes y sus experiencias, pero eh, es una de, la, de, la, de las cosas que estamos viendo, aparte del momento que abrimos la convocatoria, no solo al padre sino al documento, esta, esta cosa de agradecer Agradecer el poder compartir, el poder ser protagonista, el poder participar eh, con los saberes y las experiencias que se van generando aún en los, los lugares más pequeños y con menos acceso. Eh, y en ese sentido, contarles. Mucha gente nos está preguntando si sigue Padres abierto, si se pueden compartir más experiencias. Nosotras estamos ya soñando con un encuentro, con un mural que lo podamos pintar en las paredes y estando en persona y compartiendo mates y abrazos. Eh, no sé, ojalá llegue ese día, eh, y, y el mural este que hoy estamos viendo, está cerrado para agregarle experiencia, pero está abierto para que pasen visiten y sigan opinando y compartiendo lo que quieran compartir a partir de las experiencias que hay, mientras tanto decirles que estamos pensando la próxima, cómo seguir, ¿Cuál va a ser el próximo canal para, compar para seguir compartiendo? Acá se cerró porque había que darle un cierre, eh, pero estamos muy preocupados y es lo que más nos interesa, esto lo demuestra estar extendidísimas en el tiempo para que hablen todas las personas que quisieran hablar, eh, así que va a haber más posibilidades de que compartan sus experiencias y que sigamos intercambiando, eh, y con esto ya dejo de hablar y les agradezco mucho a todas las personas que han participado. Muchas gracias, Mariana, eh, destacando la transversalidad de, de, de la información, la educación y la comunicación para toda la, la población. Les compartimos un breve video eh, de lo que fue este mes para, para hacer un, una síntesis, un cierre, eh, de espero que se vea, y, y luego cierran las autoridades. la ley nos está ocupando con toda la intensidad y que queremos que realmente eh, establezca criterios eh, fundamentales para, para que la ley sea, sea realmente útil y después bueno todas las cosas que estamos haciendo pero, pero retomando con vigor una, una vieja consigna que vuelvo a decir por consecuencia de, de todo lo que ha pasado estos años cuando me parece que ha perdido fuerza, pero la política, fuerza, intensidad, compromiso y sigue siendo un gran objetivo nacional. Que, que bueno, como, todos, como me decían este, cuando estudiaba yo, no sigue siendo una enfermedad que, que está en muchos lugares, pero siempre castiga de una manera distinta a los más vulnerables, a los más débiles, de una manera tal que. Eh, tenemos que trabajar juntamente, profundamente, y mi compromiso es eso, la decisión política dentro de las dificultades que tiene el país, que ustedes las conocen. Nosotros no queremos postergar este tema, ya. por eso eh, me encanta este encuentro, me encanta verlos de lejos, y obviamente lo que le digo es pongámonos con todo, no digamos... Siempre lo mismo para hacer más de lo mismo. Hay que hacer cosas distintas, con más fuerza, con más energía y fuente de toda la decisión política, con todo el apoyo de y de todos. Así que un saludo cordial a todos. Bueno, no sé si Adriano o Juan Manuel, después de, de la síntesis de lo que fue este mes en ese videíto, eh, quieren decir algunas palabras. Bueno, de, de mi parte, agradecer enormemente la concurrencia, eh, el agradecimiento infinito a las asociaciones civiles, a las provincias, a los referentes. Este, a expertos que han participado, a todas las personas que hoy compartieron esta... Este, muy rica jornada de trabajo. Eh, agradecerle mucho a Ruth Ponio, agradecerle a Mariana San Martino, agradecerle también al doctor Andrés Ruiz, del Instituto Nacional de Parasitología, Patala Chávez, Chávez, que siempre está. Y el cierre que hizo nuestro ministro, que fue el comienzo de aquel encuentro primero, este, creo que resume en pocas palabras este, exactamente la... La, la, la propuesta, la intención, el compromiso de la gestión y de todos los que somos parte de esto. Así que sin mediar más palabras, le doy el pase a, al doctor Juan Manuel Castelli, que está conectado y que va a hacer el cierre de, de esta jornada. Adelante, Juan. Bueno, muchas gracias, Adrián. Eh, sobre todo agradecer a todos y todas eh, este mes de trabajo y de compartir de poder eh, cada uno de su lugar hacer el aporte que cree que es útil y necesario para, para poder eh, avanzar sobre, eh, sobre la enfermedad de Chagas. Eh, adicionalmente, eh, digo, hacer mención sobre algo que, que decían hace un ratito algunos compañeros. Eh, en relación a la articulación pública-privada, eh, la importancia que tiene eso, y de ahí quiero eh, tomar una, unas palabras para el cierre, que es eh, la concepción de trabajo nuestra se representó muy bien en, en, esta, en este espacio, en esta estrategia de Padlet, en un lugar en donde uno pueda eh, contribuir generar un, un espacio de participación para las provincias, para las organizaciones civiles, para el espacio de gestión estatal y de gestión también privada, para que todos podamos contribuir a trabajar en, tanto en Chagas como en cualquier otra eh, problemática de salud, en este caso en particular de Chagas, una enfermedad que eh, digo, tenemos el compromiso y la responsabilidad de avanzando en algunas cosas que ha marcado muy bien el ministro como es la reglamentación eh, con ese mismo espíritu queremos eh, seguir trabajando con todos y todas y que podamos eh, en este caso eh, consolidar en la dirección eh, de directores y en la dirección nacional como también en la subsecretaría y, y en la secretaría de acceso eh, un espacio donde se sientan todos convocados a participar, a plantear, a poder eh, construir eh, una agenda de trabajo y también una agenda de estrategias. O Las agendas de trabajo también tienen que ver con definir una estrategia entre todos y poder avanzar eh, con objetivos claros y con metas definidas para poder ir sabiendo qué es lo que vamos haciendo y cómo nos va siendo eh, con esto. Desde nuestro lado la responsabilidad de que eso eh, poder compartirlo con ustedes en este mes lo, lo hicimos, eh, pero poder seguir compartiendo con ustedes el trabajo, los resultados y también la, las, las preguntas, porque claramente vamos a seguir haciéndonos preguntas eh, de por qué en una enfermedad como la de como Chagas, eh, a pesar de, de, de los años y de los, del trabajo de muchos, eh, todavía nos cuesta darle una respuesta eh, más categóricas, yo creo que una estrategia, eh, que no creo que sea la única, sino que es una estrategia es esta, es poder sumar a todos los que tengan eh, esta visión de construcción colectiva. Eh, y cuando digo a todos, lo digo a todos a nivel de, de cualquier lugar del mundo y de cualquier lugar donde se pueda aportar. Eh, yo recién alguien me preguntaba por privado eh, quién era el doctor Fregli, por ejemplo, y ese es un ejemplo, un ejemplo de una persona que ha dedicado buena parte de su vida a, a transmitir su conocimiento y en esa transmisión es tener eh, la grandeza y la humildad para poder compartir ese conocimiento y esas experiencias que nos sirven para eh, buscar ideas que den respuestas a las situaciones eh, particulares de cada ámbito, de cada lugar porque entendemos que eh, no hay una receta única para ningún problema de salud en, en, en un lugar tan vasto como la República Argentina, porque la voluntad es hacerlos con una construcción participativa y siempre desde ese lugar, el poder aportar para construir. Eh, desde ahí nosotros convocamos a todos a que podamos seguir avanzando. Eh, de la misma manera que, ambos, eh, que estuvimos trabajando también en estas últimas semanas, con, con los equipos técnicos de cada jurisdicción en el tema de, de dengue, también poder tener una agenda de trabajo que ya tenemos establecida, pero seguir trabajando y fortaleciendo el trabajo en Chagas. Eh, esperemos que esa primera meta que el ministro hace eh, el 28 de, de, de agosto marcaba, que era, por ejemplo, el compromiso de hacer la reglamentación, eh, sigamos trabajando en esta línea y que en no mucho tiempo podamos tener eh, una propuesta con, esta, con la idea de esta participación. Eh, muchísimas gracias a todos los que participaron. El chat eh, fue muy nutrido, eh, muchos saludos. Eh, por supuesto que todos valoran el espacio de participación. Quiero agradecer muy especialmente a todo el equipo de trabajo de la dirección de vectores que, agradecer a todas las organizaciones civiles que también han participado para que esto eh, se pueda hacer, agradecer a, a las provincias y a los referentes de cada provincia que hayan contribuido, a todo lo que aportaron en, en, en esta en estrategia de, de participación que se planteó como para el mes de Chagas eh, y queda nuestro compromiso de seguir trabajando de la misma manera y por supuesto... Eh, Buscando poder todos los días avanzar un poco más entrar dar una respuesta, a en este caso, a la enfermedad de Chávez. Eh, les mando un cordial abrazo a todos, a todas eh, y desde ya muchas gracias eh, y sigamos avanzando. Bueno, muchas gracias Juan Manuel, muchas gracias Adrián. Eh, bueno, nada, eh, ya no sé si Mariana o Ana del Tramone bueno, quieren decir algo, agradecer también eh, a, haber transitado esta primera experiencia de la mesa transdisciplinaria en la que participaron, bueno, Mariana, Ruth Onio eh, desde, desde el Ministerio, con Annalí, con Ana, con Agostina y también Pamela Peirán de, del Fatala, y para continuar trabajando eh, todo el año por una Argentina sin chagas, aunque tenemos este mes de visibilización. Eh, no sé si quieren decir algo más Y si no ya damos por, por cerrado el evento Bueno, muchas gracias ¡Aplausos! Se escuchan los niños por lo menos <risa> eh, Adiós